Bueno, buenos días a todos. Ya estamos en 3 de junio. Estamos ya en la segunda fase aquí eh, en Granada y tenemos un nuevo curso de temas de divulgación científica. En este caso, tenemos el curso La Divulgación Científica como herramienta de comunicación y alternativa profesional para estudiantes de, de doctorado. Y para este curso, contamos con nuestro colega de la Universidad de Málaga, Francisco Jesús Martínez Murcia. Y con nuestro colega de la Universidad de Granada, que ya la conocéis, porque nos dieron un curso, ya no me acuerdo cuándo, por lo menos hace un mes y medio, eh, sí, Marilu. Sí. ¿Cuándo fue, hace un mes y medio, ¿no? Marilu? Marilú. Por abril, por Marilu, principio Marilu, de abril. Sí, sí, fuera de. Llevamos un par de semanas, ¿no? Diceis eh, el curso de herramientas para estudiantes de, de posgrado, de ¿no? Doctorado. De doctorado, eso, es lo que digo, de posgrado. Y bueno, nos van a hablar un poco de de esto, de divulgación científica, porque como sabéis, eh, ellos participan muy activamente en el concurso de monólogos me imagino que no hablarán, hablarán de ellos y además hablarán de muchas más cosas, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a contar un poquito dentro de lo que… de nuestra humilde perspectiva, pues por lo menos, yo por lo menos desde mi experiencia, que si yo lo hubiese sabido durante el doctorado, me hubiese ayudado por lo menos a, a mejorar sí. herramientas de comunicación, pero… Bueno, eso yo creo lo que es lo menos. importante, ¿no? Que, que sí. tienen estos, estos cursos que son una experiencia directa de los que habéis terminado recientemente, las que habéis terminado recientemente, la tesis doctoral, vuestra experiencia directa eh, en la utilización de otros medios, otra alternativa, y en fin, eh, yo creo que es una información pues, muy valiosa la que le vaya a dar a, los, a todos los alumnos de la escuela de, de, de, de doctorado, de la escuela de doctorado y los esperamos, que no están en la escuela se... también, yo creo que eso es muy eh, venía, estaba repasando un poco eh, todo el Telegram y estaba por ahí también Raro eh, Arellano, que sabe que es catedrático de, de la Facultad de Ciencia, de Actividad Física y el Deporte. Y yo creo que son herramientas que no que no están limitadas al alumno de, de la Escuela de Trabajo, sino a, a, a todo el mundo, porque es fundamental ahora que, como sabéis, eh, se ha puesto en marcha recientemente ese seno de transferencia y todo este tipo de actividades. Yo creo que encaja, eh, encaja muy bien eh, en el tipo de evaluaciones a las que vamos a estar sometidos en, eh, en el futuro. Ya sabéis también que yo creo que este curso me va a ser un complemento muy bueno, no sé cómo lo va vosotros, es del que nos dio Juan José Boté el otro día sobre, sobre la utilización de YouTube, que yo espero ¿De YouTube? Que... Efectivamente. Que... a por ahí a Juanjo, que también no, no, no iba a dar otro curso dentro de, de poco, va a seguir profundizando eh, eh, en esta herramienta. O sea, que están todos los cursos, las la últimas bloques de cursos que estamos dando están todos muy, muy bien relacionados. Bueno, que yo me enrollo y ya sabéis que, que soy un plasta, no me sé quiero hablar más, eh, os voy a dar la, la palabra a, vos, a vosotros y a, y a ti, Marilu. Muchísimas gracias por participar y nada, estoy por aquí por, por, los, por los cuadros de mando, controlando que todo funcione bien y que todo vaya bien, ¿vale? Si necesitáis algo, para, me lo vais comentando. Un abrazo muy fuerte y muchísimas muchas gracias. gracias. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias a ti, Daniel. Pues bueno, nosotros como hoy ha dicho Daniel, somos... Francisco Jesús Murcia, Martínez Murcia y Mariluzca de Urrea. Bueno, yo me voy a presentar yo, que, es, que, que Paco tiene su carrerita. Y bueno, yo soy doctora, recién, recién doctora, pues hace ni un par de años por la Universidad de Granada en química y aunque estudié biología y eso, y sigo con, por la vía académica, me refiero. Yo tengo una postdoctoral ahora de la, de la Universidad de Granada, del plan de perfeccionamiento de doctores. Y, y bueno, aunque durante el doctorado yo he sido representante de doctorando y es verdad que siempre las habilidades de comunicación no han sido lo mío porque no me atreví a hablar en público, sí que es verdad que en el último año he descubierto que es una de las herramientas más importantes a la hora de desempeñar una carrera investigadora y no solo por el tema de la divulgación, sino porque te sirve como herramienta, lo veremos más adelante, de, de comunicación de tu trabajo, ¿vale? Y tú, Francisco. Ah, pues, ¿me presento yo? Vale, yo soy Francisco Jesús Martínez Murcia. Yo, pues, tampoco te llevo tanto, llevo un año más que tú de doctorado, tampoco tanto, de 2017, doctor en Tecnología de la Información. Y, bueno, eh, yo me empecé aquí un poco con el tema del 3-Minute Thesis, que era como un concurso de exponer tu tesis en tres minutos en inglés, ahí a tope. De primera. Y parece una tontería, pero me, me moló mucho el rollete este de la divulgación, de contar las cosas. Siempre me ha gustado, me ha gustado mucho la docencia, me ha gustado mucho el, el, el bueno, el tratar, el mansplaining, planning no, tratar de explicar a la gente un poquillo las cosas en las que trabajamos y, y al final comunicar lo que a mí me gusta. Que como a mí me gusta lo que hago, afortunadamente, pues, bueno, tengo esa, esa inquietudes. Y ya está, he participado también en Facebook con Marilu. Eh, nada, vamos aquí a contaros un poquito nuestro rollete, a ver qué os parece. Así que, si os queréis, bueno, un poquito qué es lo que os vamos a contar. Va a ser la... en principio, pues, qué, va a ser, qué es la divulgación científica. No vamos aquí a consultar a RAE, sino un poquillo lo que para nosotros es la, la divulgación científica. Luego vamos a ver qué puede aportar esto a un estudiante de doctorado. O sea, ¿para qué te puede servir esto a ti que estás haciendo la tesis que va a terminar pronto...? ¿Qué utilidad puede tener esto para tu carrera investigadora? ¿no? Luego, ¿cómo? ¿Cómo empezar? ¿Con ¿Qué consejo, ¿Qué podemos deciros? No podemos deciros todo porque evidentemente esto es, es un mundo enorme en el que os podéis meter pues, más o menos en profundidad. Y luego contar un poquillo nuestra experiencia y ya está. Y sobre todo podéis pues, atender también a vuestras preguntas si vais diciendo. Mariluz creo que sí tiene acceso al chat también porque yo como estoy presentando no veo nada. Sí, yo veo pues el chat, se... pero de todas formas yo creo que... Bueno, si, como es una locura un poco ir viendo y respondiendo todas las preguntas, porque vamos a ir parando, Creo que como no lo vamos a hacer largo, largo, eh, lo, las preguntas y eso, si queréis, lo dejamos para el final, interaccionamos y así es mucho mejor. Y si, eso. ¿No? Uh -huh. Así que bueno, te doy la palabra. Vale. Pues eso, ¿qué es la divulgación científica? A ver, ya os digo que, que hay muchísimos recursos, de hecho al final os vamos a poner una, una pequeña lista, pero mmm, vais a encontrar muchísimos recursos en, en Internet y nosotros realmente os queremos dar pues una, una visión muy cercana a nuestra experiencia y, y muy concreta, ¿vale? Entonces. ¿Qué es para nosotros realmente la divulgación científica? Oye, tú eres el que vas ahí pasando, ¿verdad? A ver, así de anda por casa con datos movidas científicas, claro, pero bueno, que algo así un poquito más, más serio. Pues bueno, para nosotros realmente lo podríamos decir que es una transferencia del conocimiento científico, lo hagas tú o no lo hagas tú, a un lenguaje que es comprensible y por supuesto atractivo para el que te está escuchando, en principal, vamos, principalmente para la sociedad y, y bueno, a ver, ¿por qué, qué, ¿qué es el contenido realmente de, de divulgación? Ya os digo que lo mismo puede ser herramienta, contenido que tú produces, porque tú estás en el laboratorio, o bueno, a ver, primero pido perdón porque yo soy de ciencia y voy a decir mucho laboratorio, me refiero a ciencias experimentales, pero esto, llamadlo laboratorio de química, como laboratorio de biología, como eh, mesa con libros, lo que hagáis en vuestras líneas de investigación, porque yo es verdad que tengo el fallo que siempre hablo de laboratorio, porque es en lo que estoy metida, pero hay ciencia más allá del laboratorio, ¿vale? Entonces, pues eso, podéis utilizar la divulgación científica para transferir los resultados de investigación, ¿vale?, para popularizar la ciencia me refiero, a hacerla mucho más cercana, ¿por qué? Porque sí que es verdad que la investigación, y investigadores e investigadoras, vamos, los profesionales de este área, están como, ya no tanto, o por lo menos yo no lo veo tanto, pero sí que han estado siempre como en otra posición mucho más lejana y como más, más seria, como que no era una profesión alcanzable ni entendible, porque también es verdad que utilizamos, estamos acostumbrados a utilizar muchos términos, ...que no son tan abarcables por la sociedad, vamos, por la población que no tiene los mismos recursos. De hecho ya no solo porque no tengan un doctorado, es simplemente si yo me meto, eh, si Paco empieza a contarme lo suyo... ...pues como no me lo cuente mmm, con términos que yo pueda entenderlo, por mucho que yo tenga un doctorado, poco vamos a hacer. Entonces a eso nos referimos con popularización de la ciencia, ¿vale? Y asesoramiento. ¿Cómo puede servir la divulgación y asesoramiento? Yo no sé si ahora, si estáis muy metidos en temas de divulgación, pero es una herramienta súper buena para conocer información que te puede servir en tu, en tu día a día. Ahora con el COVID, por ejemplo, hay perfiles que, es que le tenemos que estar eternamente agradecidos porque nos están haciendo mucho más digerible toda la información que se está publicando y que nos lo pone como para que... Y no voy a decir tonto porque no es para tonto porque no somos tontos y no entendemos todo lo que nos dice Es simplemente que necesitamos otras vías. Y ese asesoramiento también lo da la divulgación científica, ¿vale? Y es una plataforma, yo lo considero así, personalmente, y creo que es así. Es una plataforma de reivindicación, porque hay muchas cosas que reivindica, que reivindica sobre todo si somos pertenecientes a grupos minoritarios o no, a mujeres, a, a ver, en todos los aspectos del de, de, el área profesional y, bueno, de la sociedad en general, pues, bueno, pues hace falta seguir reivindicando, aunque parezca que no, y, y creo que la divulgación también es una plataforma que te permite eso, ¿vale? Eso sí, mmm, no hay carne de profesional de la divulgación, pero sí es muy importante, a ver... Es que lo de eres divulgador, no eres divulgador, porque cuentas, porque no cuentas o lo que sea, yo tengo muy claro que a mí, por ejemplo, me da mucho miedo decir que soy divulgadora. Yo intento contar lo que hago porque es algo que me gusta. Eh, mi profesión ahora mismo eh, es investigadora, vamos, entonces no lo sé, pero realmente creo que es muy importante formarse en esto, ¿vale? Porque, bueno, sí, tú puedes tener tu cosa y puedes llegarle a la gente, pero es muy importante para todo, para cualquier profesión, tener una base de formación. Y no solo la divulgación está relacionada con me abro un canal de YouTube o un canal de lo que sea y cuento aquí lo que yo quiera, que la divulgación es mucho más allá. Vamos, ya os digo que solo por el hecho de, la, de tener esas responsabilidades, que tú estás comunicando algo, pues vamos a cogerlo... Con, con tranquilidad y porque tampoco es solo hablar de hecho, me acaba de saltar la de, eso, la de eso de Oscar pero lo hablaremos más adelante y es que divulgación también tiene gestión y para eso también tienes que estar muy bien formado entonces eh, vamos a tomarlo con calma que no solo es, vamos a abrir un canal de Instagram y vamos a contar lo primero que se nos ocurra o lo que estamos haciendo, que vale que, que como no te lo prohíbe nadie lo puede hacer pero que tengamos todos como una parte de responsabilidad de lo que de lo que hacemos porque al final es una transferencia a la sociedad que tenemos que tener clara que está bien hecha ¿vale? y bueno pues eso que aunque parezca que es que va a convertirse todo en influencer de la ciencia cabe que tampoco es eh, que porque tú digas vale no me dan una, un contrato postdoctoral voy a hacerme eh, divulgador o divulgadora, a ver, que también es complicado, ¿sabes? Que, que no es algo que te que digáis es que yo ya voy a participar en esto y ya a partir de ahí voy a comer. No, es muy complicado. Y ya te digo que si es algo que os gusta, formaros, trabajar mucho y, y paciencia, ¿vale? Seguimos. Seguimos. Aquí habíamos dicho un poquito, he contado un poco de historia, pero bueno, una tontería. ¿Cómo empieza la divulgación? Pues. La gente diría, vos con los griegos, pero no, los griegos en realidad eran todos bastante, bastante chungos con esto del conocimiento. De hecho, hay sectas, pues la pitagórica que había que estar iniciado para meterse un poquillo en el rollete. Eh, y no es hasta casi el renacimiento cuando la divulgación, divulgación en el sentido semántico casi, al vulgo, a las personas, eh, empiezan a escribir en, en lenguas vulgares o en latín vulgar o ya incluso en italiano, por ejemplo, el caso de Galileo. Que de hecho, hay algunos de, ellos de los libros, como el del diálogo sobre los dos sistemas del mundo, que, que le llega a costar incluso la, la prisión domiciliaria por la Inquisición y todo ese rollo. O sea, la divulgación en su momento también no está exenta de problemas. Ahora tampoco te apalean, pero bueno, tampoco está... Y luego ya con la revolución científica ya surgen instituciones como la Royal Society que están destinadas un poco a promover la ciencia. Aún así, la Royal Society era bastante elitista y ahí, bueno, destinada sobre todo a la élite de la sociedad, élite intelectual, científica, etcétera. Pero también se funda en paralelo la Royal Institution of Great Britain, que es algo así que sí empezaban a organizar como conferencias y charlas para todo el mundo en, en Reino Unido. Conforme pasa el tiempo ya Cuando llegamos al siglo XX, empiezan personajes como Marie Curie o Einstein, que sí le dan mucho más peso al tema de que se conozcan los desarrollos científicos que se están haciendo. Son gente muy importante. Y la gran, para mi gusto, y esto bueno, es una breve, brevísima historia, la, la gran, el gran punto de inflexión en la divulgación llega con Carl Sagan y con la serie Cosmos que marcaron a una generación completa y empezaron a hacer que la gente se interesara por la ciencia a un nivel ya popular llegando a millones de hogares, claro, es la televisión. O ya Stephen Hawking también con la breve historia del tiempo, que es el libro más vendido, etcétera. Y ya llegamos al, al día de hoy, ¿no? Donde cada vez se está haciendo más relevante la divulgación. O sea, el, el público está pidiendo información sobre la ciencia. Los científicos cada vez están más entusiasmados, se hace más ciencia, afortunadamente, pese a que esté mal financiada. Y las autoridades en realidad también están queriendo que se justifique la utilidad y el impacto de los proyectos científicos para la sociedad y se transmitan de esa forma. Entonces surgen, por ejemplo, en, la, en el caso de las acciones Marie Curie, si sois doctores o estáis sacando el doctorado, será una de vuestras oportunidades de futuro si queréis continuar por el tema de la investigación pública. Ahí se pide explícitamente un plan de divulgación dentro del plan. O sea, es un el proyecto de Marie Curie... Es una parte científica, una parte grande, pero también se evalúan cosas como la formación que va a obtener dentro de la Marie Curie o, por supuesto, un plan de impacto, tanto a nivel de pares, a nivel del mundo científico en general, como un plan de comunicación al público. Y esto es fundamental un aspecto clave que, básicamente, si no hace ese tipo de plan de divulgación, no te van a conceder jamás una Marie Curie. En general, cualquier tipo de iniciativa financiada por la Comisión Europea están bastantes, tienen unos bloques de presupuesto, incluso con presupuesto y tal, muy, muy, muy grandes, destinados solamente a divulgación. Los proyectos consorciados, los proyectos de reces, todos tienes que tener un gran bloque de comunicación, de divulgación. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que la ciencia no solo la haces para ti o para la comunidad científica en general, sino que hay partes de esa investigación que van a tener un impacto en la sociedad, o por lo menos así están orientadas estas convocatorias, y que hay que comentárselas a la gente. Luego también existe una popularización. O sea, igual que están los influencers de, de yo qué sé, de ropa, pues tiene gente como José Luis Crespo, el de Quantum Fracture, que lo conoceréis mucho, en youtuber, que tiene un impacto bestial. Eh, la Boticaria García, que seguramente la conozcáis muchos también, pues está tapeando ahora en la tele. En Telegeneralista, una persona hablando de, de ciencia, que eso era algo impensable hace, hace unos cuantos años. Entonces, está subiendo esto. Tenéis también la comunidad de cenio de divulgadores. Hay mil opciones. Ahora mismo hay una era dorada casi de la divulgación. Digo, digo casi porque estamos viviendo en un auge grande. Hay muchísima, ofer muchísima oferta y hay mucha demanda por parte de la gente. Y lo único que falla es que tampoco está muy bien financiada. Le pasa como a otros aspectos como a otros aspectos más artísticos, como la música o el teatro que casi que se considera que la propia exposición ya es un pago y bueno, el tema ese de, de en qué situación tanto amateur, tanto a nivel profesional estamos viviendo, lo vamos a tratar más adelante. Pero bueno, en resumen, estamos viviendo una época en la que se hace mucha divulgación y se hace muy bien y hay muchísimos canales para llegar al público. Te vuelvo la palabra. Pues eso, como estamos en, en el ámbito del doctorado, realmente, ya os digo, eh, está claro que al la academia no lo es todo para, para los estudiantes de doctorado, pero están las empresas, eh, vuestras propias inquietudes me refiero, que ahí está UGR emprendedora para ayudaros en todo, pero más allá de una alternativa al, al doctorado, que puede ser, si tenéis suerte o no, ya os digo que no es algo fácil, eh, ¿qué puede aportar a los estudiantes cuando realmente estáis, estáis en, el, en el doctorado y normalmente estáis inmerso, o inmerso eh, en, en una línea de investigación, porque yo lo entiendo, me, más que nada porque todos hemos pasado por ahí o estáis pasando, y al final, pues, hay un plan de investigación que cumplís, son muchas horas de, de trabajo experimental, de tratar datos y de todo eso, pero realmente, mmm, ¿para qué queréis formaros como, como estudiantes de doctorado? Me refiero, cuando seáis doctores, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a trabajar...? pues eso, eh, liderando un grupo, ya sea en la academia, en una empresa o lo que sea. No os estáis formando para ser técnicos, me refiero que yo aquí no levanto eh, debate entre eh, qué hace un técnico, qué hace un doctor, qué hace lo que sea. Aquí cada uno sabe la, las herramientas de, que tiene su, su profesionalidad, vamos. Entonces, yo en los estudiantes de doctorado eh, no solo tenemos que ser los mejores en el laboratorio, pero sí que es verdad que necesitamos de unas herramientas transversales, porque mmm, vas a necesitar, pues, liderar, liderar, no te digo que todos vayamos a ser jefes de grupo, yo ojalá algún día sea jefe de algo, porque mmm, yo quiero serlo, <risa> cada uno tiene sus pretensiones en la vida, pero una herramienta de comunicación es que es importantísimo importantísimo porque, porque vais a participar en congresos, ¿vale?, eh, yo nunca di una, y nunca he dado todavía, una ponencia oral, excepto en las IFI, es verdad, pero, y el último año, nunca había dado una ponencia oral porque nunca me he atrevido a enfrentarme a, a hablar en público, ¿vale? Entonces, todo eso, sí. si se va trabajando desde el principio os va a ayudar mucho más. Yo cuando tuve que defender la tesis hace dos años, pues creo que fue el peor momento de mi vida, ni siquiera le dije a mi familia que fuera, porque pues ya está. Vale que lo mío es un, una cosa eh, radical, porque el pánico escénico es algo que, que me refiero, que no es los nervios de, del momento, pero sí que os digo que aunque no sea este vuestro caso, lo que es tener una herramienta de comunicación y fomentar esa, esa transversalidad, la verdad es que os va a venir genial. Para congresos, para grupos de investigación, porque vais... Es que al final, si os quedáis restringidos a vuestro área, eh, no vais a poder nutriros de otros grupos Entonces, a la hora de ir a una estancia, lo que sea, eh, tenéis que hacer este tipo de, de, de esfuerzo en ver cómo mejorar vuestras habilidades de comunicación. Pero ya hasta en reuniones de trabajo con vosotros, con vuestro grupo, no sé si tenéis un... Un meeting de estos cada semana o cada mes o lo que sea, os va a ayudar para comunicar y darle importancia a lo que estáis haciendo. Ya sea vuestro jefe, vuestro compañero o lo que sea. Pero con empresas, si vuestro grupo se, se dedica a pues hacer investigación y más y para, para empresas, no es lo mismo que tú hables con tu grupo de trabajo a que tengas que explicarle tu método a empresas. Porque... Es otra visión completamente distinta. Y herramientas de comunicación las vas a necesitar. Entonces, hay que formarse en eso, porque es que os va a venir bien. La docencia, que lo he visto que venía ahora. <risa> es que a nosotros, cuando hacemos... No sé, a vosotros, supongo que a los FPU sí que tenéis como un curso de formación para docentes o lo que sea. Yo he sido de la Junta de Andalucía, eh, contratada predoctoral, y, y no teníamos ningún curso de esto ni nadie nos preparaba para dar docencia, ¿vale? ...necesitas unas herramientas para... ...porque no has estudiado una carrera de magisterio... ...no tienes ninguna habilidad pedagógica más allá de tu soltura... ...o no, lo que tienes son conocimientos... ...pero tienes que saber cómo trasladarlos... ...no es lo mismo eh, que tú tengas que comentar en tu grupo lo que sea... ...a que tú tengas que transferir cierto conocimiento a tus alumnos... ...entonces también te va a venir bien... ...las herramientas de comunicación para la docencia. Eh, para la presentación de la tesis, os he contado antes, pues eso... El caso es que lo vaya a disfrutar mucho más, mmm, lo vaya a vender, porque al final tu tesis es para lucirte en ese momento, o si sea, al final cuando depositas ya tienes todos los papeles presentados y estar pescado vendido, nadie te lo va a quitar. Pero ese momento es para, para disfrutarlo, y lo vas a disfrutar si tienes herramientas de comunicación. Si no, mmm, complicado, ¿vale? Más que nada porque nervios vas a tener siempre, pero te va a servir, y que bueno, y que al final en momentos de tesis, pues... Te pueden salir también muchas oportunidades si estás vendiéndote bien, ¿vale? Eh, salidas profesionales, pues eso mismo. Es que puedes tener la oportunidad, no solo porque ya os digo que la divulgación vaya a decir bueno es que me voy a hacer divulgadora científica y aquí voy a ganar el pastizal de mi vida y lo voy a tener todo solucionado, no me refiero a eso. Me refiero a que el hecho de que os comuniquéis mejor, os va a traer, eh, pues, muchas salidas profesionales porque estarán pendientes de vosotros empresas, otros grupos y, al final, eh, el hacer las cosas atractivas y que lleguen a la gente, pues, os va a hacer que vosotros reforcéis vuestra capacidad como profesionales, ¿vale?, y, por cierto, todos los del chat, que ya estoy viendo hoy un montón de eso, que luego los vamos a revisar todos y luego lo vamos a hablar. Y si queréis participar, pues participáis, ¿vale? Y, bueno, y lo último ya como herramienta de comunicación para diversión, yo os cuento. Si yo tenía pánico escénico, desde hace un año, para acá yo participé en Facebook y os digo que para mí es de las mejores cosas que yo he hecho en la vida y todo lo que ha venido después, porque es que me lo paso, pipa, ¿vale? Y sí. ya está. Sí. Es para reforzar lo de diversión, porque hay que decirlo muy claro, ¿eh? tú... Que, que no lo sepa la gente porque dice, pánico escénico, pánico escénico tenemos todo un poquillo de cosilla, de subirte al escenario y contar cosas, o de subirte delante de gente pero tú ves que tenías mucho, mucho mucho bloqueo, yo no lo hacía esto. porque lo, de, tenía lo que has contado de la tesis yo cuando me lo contaste lo de la tesis, la primera vez me quedé rayado, que no llamas que ni a tu familia y todo, estamos hablando, si ella ha podido hacerlo eso, es muy grande <ríe> era muy grande Maricla. <ríe> Ah, bueno, y lo de salida profesional, iba a añadir una cosa. Yo, por ejemplo, hice la semana pasada, tuve que exponer uno de los proyectos, porque eché una solicitud de unas becas en una universidad en Múnich, y tuve que exponérselo en inglés el proyecto en 10 minutos a los evaluadores también. Entonces, para este tipo de cosas, no solamente para vivir de divulgación, sino pff, al final son herramientas que te permiten eh, llegar a la gente y te dan estrategias de comunicar rápidamente lo que quieres decir. Y eso es útil. No sé cómo habrán evaluado, igual le he cagado, sí. pero bueno. Por lo menos lo intenté. Ja. Y por supuesto para devolver la ciencia a la sociedad, porque al final, bueno, es que realmente la ciencia la hacemos pues para mejorarlo. Intentamos mejorarlo todo, a ver, La ruedas ya está en venta y aquí no vamos a ser premios princesa, tudria o sí, no lo sé. Pero que realmente al final la sociedad es la que paga los impuestos y con la que se financia la mayor parte de la investigación, también hay investigación privada, y por poca eh, por poca implicación que haya en presupuestos y eso, al final, pues, la implicación de la sociedad es que si la sociedad no sabe qué estamos haciendo, poco va a pelear para entender la importancia de por qué la ciencia tiene que tener mucho más, mucho más peso en las políticas que tenemos hoy en día. Así que creo que es muy importante que la sociedad esté enterada de lo que se está haciendo, ¿vale? No solo por su información propia y crear un pensamiento crítico, sino porque realmente hay que devolverle lo que la sociedad tiene que hacer por nosotros, ¿vale? Y bueno, aquí está, me tengo ya apuntado que era yo, ¿no? Aquí, mira, está Oscar por aquí, anda, que ha machado. <risa> Eh, bueno, aquí igual me podéis liar porque eso, pero bueno, como alternativa profesional, que también queríamos comentar un poco de gente que eh, habiendo, partiendo de una carrera o científica o a lo mejor no, se ha dedicado, eh, se ha centrado también, eh, bueno, no, quizás no en exclusiva, pero en algunos casos sí, a, la, a, una, a una profesión que requiere, que, cuya base nace de la divulgación directamente, tenemos... Arriba a la izquierda es Manolo Manu del Instituto de Astrofísica, que él es doctor en astrofísica. Y no sé si conocéis la serie El astrónomo indignado, que si no la conocéis os recomiendo ya que la veáis. Pero bueno, él, eh, él trabaja en el Instituto de Astrofísica de aquí de Granada solo contratado con, en, el, en la parte de comunicación. O sea, él se encarga de comunicar los resultados de investigación del Instituto de Astrofísica a la sociedad en general. Él, junto con Emilio, que es el que está a la derecha del todo, que yo no me acuerdo si es el doctor, yo creo que él no, pero bueno, que me corrija Oscar si está por ahí que lo conoce mejor, pero yo creo que no, pero él también es el físico de formación y que al final ha optado por dirigir la parte de comunicación del Instituto de Astrofísica y hace una iniciativa súper buena. Han hecho un documental, el documental de Lenín Magustina, que también si no lo habéis visto es súper recomendable, eh, tenéis, bueno En medio está Tamayo que ella, ella es periodista, pero también se dedica a la comunicación científica y es personas que están eh, contratadas, bueno, tanto ella como Natalia, que es la que está abajo a la izquierda, que son gente que están contratados por institutos, en este caso, institutos del CSIC. Eh, Ana creo que está ahora en el de antibiótico, el plan de resistencia a los antibióticos, Natalia está en un instituto del CSIC que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero se dedica a traducir a un lenguaje social, o sea, un lenguaje entendible por la sociedad, los resultados de investigación que se están haciendo en sus respectivos institutos de investigación. Lo tenéis a Óscar ahí en medio abajo, que tiene una empresa que básicamente se dedican a organizar eventos a, y a llevar comunicación científica de diferentes institutos. También de un instituto de CSIC, de aquí de Granada. También llevan eventos como La noche de los investigadores, como Desgranando Ciencia. Es, te pueden aceptar... Lo mismo te hacen un evento masivo que te montan una página web y te montan cosas del estilo. O sea, muy vendible la... la De hecho, un, ¿Sí? un inciso, perdona Paco, eh, mm. si tenéis algo, me refiero si en algún momento, por ejemplo, tenéis que hacer, que yo esto no lo sé, Oscar, a lo mejor te estoy metiendo en un lío, pero <risa> eh, yo entiendo, vamos, por mi parte, no tenéis por qué saber todas las herramientas y, y saber ya hacer todos los presupuestos y todos los, eh, como diría? Proyectos, me refiero. Eh, podéis hacer uso de, de este tipo de empresas para hacer, pues trabajo, yo que sé, grupo, si tenéis que presentar un proyecto de grupos operativos con empresas y no sabéis cómo tratar el tema de la, de la divulgación, porque es un, un aspecto que te lo ponen aparte, me refiero que, que al final tú tienes que destinar pues más de un 8% del presupuesto total y esto os queda grande, no es lo mismo pedir una, una maricurí, que al final es algo como mucho más propio, pero que también podéis estar asesorados, que tampoco necesitáis decir, Dios, ¿y cómo lo aprendo yo todo esto y cómo lo hago yo todo bien. No, es que para eso está ese tipo de, de empresas que es que os pueden, os pueden echar una mano en ese tema. Y también quiero decir que Ana Tamayo es que está ahora en el Gabinete de Comunicación del Ministerio con Fernando Simón, me refiero con lo del coronavirus, que es que imaginad hasta dónde se puede llegar y que si no fuera por los astrofísicos nos conoceríamos la astrocopla, y eso es, si Ajá. no lo sabéis, por favor, poned en YouTube astrocopla, porque eso es lo mejor que vais a ver mm, a lo largo del día, vamos. Ya podéis seguir. <risa> sí, bueno, ya está. Comentar lo de Oscar, por ejemplo, es un científico con su doctorado, hizo el doctorado aquí, y luego ha montado una empresa especializada en comunicación científica, porque era un divulgado muy bueno, pero aparte a, a, tiene la vena empresario, pues mira, Luego, y el último que tenemos ahí es Ignacio Crespo, que yo lo conocí en Feila, es un muchacho que es médico, hizo el MIR, le salió un par de veces regularcillo y, y le encantaba la divulgación y además da una unas charlas, tiene una voz de radio que te caga. Siempre ha colaborado con cosas de radio y ahora mismo le han dado la sección de ciencia de La Razón, del periódico La Razón, un periódico a nivel nacional, que han hecho pues como hizo el país con materia en su día hace un montón de años, que lo compró, pues han vendido ahí con una periodicidad de de artículos de divulgación científica que no necesariamente tienen que ser de actualidad, sino simplemente de divulgación. O sea, para que veáis que se puede trabajar en muchos sitios también con cosas relacionadas de esto. Seguimos, eh, bueno, y a nivel de institución, ¿esto se va a evaluar esta mierdas? Bueno, pues lamentablemente la NECA explícitamente todavía no se valora. Y digo explícitamente porque es cierto que cuando metes cosas de divulgación, yo por ejemplo las metí para la acreditación y a mí me la... Bueno, a mí me han dado las acreditaciones. Yo no sé si las han valorado porque no te dicen... Oye, pues, esto ha valido un montón. Pero no hay ningún punto específico que diga la divulgación se va a valorar en los planes de evaluación de profesorado en de ayudante de doctor y contratado de doctor. Si sí, es... ¿Hay alguien ahí un micro abierto? <risa> Pero, eh, en fin, o sea, lo que yo he mirado todavía... Y cuando yo la eché no y ahora mismo yo estuve mirando a estos días atrás y yo no he visto nada. si sí, es pendiente que... de evaluación... Perdona, sí. yo estoy pendiente de evaluación y realmente ya os digo a los que estén en la última parte, eh, si la vais a pedir o lo que sea, yo lo que he hecho ha sido ponerla como otros méritos profesionales, porque mira, si lo hace, lo pone, lo tenga claro. en cuenta la NECA o no. Sí, sí, sí, para tú, quitar ya, quitar ya. sí Clara, intentad meter, me refiero que al final la Neca no te dicen esto sí, esto no, hay un apartado muy claro que te pone otros méritos docentes, otros méritos eh, profesionales, otros méritos, pues en otros méritos, como no tienes nada específico, ahí lo metes tú. Efectivamente. Eh, bueno, luego, a nivel de sesenio, bueno, los sesenios de transferencia que ya no han hablado antes esta tarde, todavía os pía un poquito lejos hasta que no ya tengáis una cierta estabilidad si os metéis en el tema de la investigación pública, por supuesto, estamos... En los sesenios de transferencia se evalúan actividades de divulgación. Había comunidades bastante molestas porque no se sabe exactamente con, con qué criterio. Hay gente como, por ejemplo, Franci Villatoro, que no sé si lo conocéis, pero es un profesor de la Universidad de Málaga que es muy, muy crack en temas de divulgación y no se lo han dado. Y, y el tío ha estado poniendo, pon, con ponencias naucas, con un montón de cosas, sin embargo, bueno, depende. No se sabe exactamente cómo se han evaluado, pero bueno, es un paso más. O sea, ya se evalúan y te pueden... el sesenio significa que te pagan más. Así que está muy bien, ¿no? Que te den ese plus. <risa> Luego, en convocatorias europeas ya hemos dicho que se valora. Hay que hacer un plan de un plan específico de, de, de comunicación. Por ejemplo, en la Marie Curie o en los proyectos consorciados, en las RISE, en las demás. Tenemos la Juan de la Cierva. No se pide explícitamente, aunque es verdad que en los criterios de valoración pone algo. En mi caso, por ejemplo, en el, porque en la Juan de la Cierva sí te dan feedback, a mí me lo valoraron bien, me lo valoraron positivamente. El haber participado en Faisla y haber hecho el 3 el, sí, yo tengo las bandas de hacer la formación, o sea, no me la han dado por eso seguramente, pero sí ha sido una de las cosas que se han valorado positivamente. Así que, eh, sí, pues va teniendo su impacto. También los proyectos con empresas, en los CDTI, etcétera En todos estos proyectos que se hacen con empresas, hay partidas de presupuesto exclusivamente para divulgación también, para comunicación a la sociedad. De hecho, Mariluz tenía algún put, también sabía algo más, ¿no? Y con respecto a esto, ya os digo, yo, por ejemplo, que, que sí que trabajo en un grupo donde hay mucha transferencia a empresas, las convocatorias CDT y CTA, que son convocatorias para, para implantar vamos, para implantar la IMAX de más y con empresas e instituciones, sobre todo los grupos operativos que al final pues tienen distintas empresas que colaboran entre sí, nosotros en el grupo tenemos pues, varios proyectos CDT CTA y, y grupos operativos, es que realmente es un proyecto aparte, es que no es que tú digas, ah, es que eso seguro que es un apartadito, no, es un proyecto aparte y que te lo evalúan aparte. Entonces, esa puntuación puede decidir si te dan el proyecto o no te lo dan. Entonces, ahí está la importancia de cómo realmente... Eh, abarcar este tema, porque ya digo, eh, yo entiendo que la mayoría de la gente no está forma en esto, de hecho yo al principio mmm, tampoco, mmm, que ya no es solo divulgación, ya os digo, para hacer un canal de YouTube, yo no tengo nada de eso, me refiero a que os piden un proyecto con unas actividades, un cronograma y un presupuesto de divulgación científica. Es que ya os lo ponen así. Ya no es mmm, diseminación de no sé qué ni transferencia de no sé cuándo. No, divulgación científica. Entonces, es muy importante porque cuando pedís estos proyectos, también tenéis una parte en la que podéis subcontratar servicios. Entonces, si no os veis preparados, tenéis tirar de empresas que están dedicadas a eso, me refiero. Incluso si porque os vais Es preparado. muy importante, es muy importante. Jugar este papel bien, porque a lo mejor te pueden quitar un proyecto, vamos, cuando te, di te dicen que como mínimo tienes que poner un, po un porcentaje del presupuesto total y del proyecto total en esto, es porque es importante, ¿vale? Sí, efectivamente. Eh, o sea que, bueno, eh, es que es así. O sea, y, y ya es que sobre digo, todo cuando me cuando... refiero porque es que... es a ver, yo por el tema de empresa lo digo porque realmente, a ver, en la academia, pues yo qué sé, porque lo de la NECA y todo esto eh, es para ser profesor, pues ya sea ayudante, doctor, eh, ayudante o titular o lo que sea, pero es que es muy complicado entrar en la academia. Entonces, es que realmente la alternativa de la academia al doctorado creo que es la más complicada. Pero ya os digo, la otra alternativa no es decir me voy a hacer un canal de YouTube, es que realmente mmm, toda la gestión y todo lo que es Empresa y eso Necesita de la divulgación científica Entonces eh, hacer, Por intentar Meteros en este mundo Desde lo antes posible Porque os va a venir muy bien sí, Efectivamente Además eso tam también te da todo la, el, el background De conocer a gente que trabaja En esto y empresas que se dedican a esto Y eso ayuda mucho mejor a enfocar un plan De comunicación independientemente de que lo subcontrate O no pero siempre mm. va a ser fundamental. Luego, pues están los contratos de doctores de la Junta, que han salido hace poco, termina el plazo, el 17, estoy en ellos, Mariluz también. Y, y yo que, también estoy en ellos. Y que por primera vez eh, están incluyendo las la, la actividades de divulgación como una parte valuable. No dicen ni en qué porcentaje ni cuánto, pero está. Sí. Y se pone, pone específicamente premios, congresos, distinciones y actividades de divulgación. O sea, que eh, es importante que ya van llegando poco a poco a las convocatorias oficiales. Estamos hablando de unos contratos para doctores. Esto es la etapa siguiente a la vuestra. O el siguiente o en dos, tres años. Pero claro, y... tenéis, igual que tenéis que crear currículum de artículos y eso, para luego ser competitivo, mmm, si esto se está moviendo, también mmm, será una parte que os valoren en el currículum. Entonces, no dejarlo todo para última hora y haciéndolo poco a poco. Uh -huh, efectivamente y eh, Bueno, pues también hay otros, pues por ejemplo, en el, en el currículum vitae normalizado ya hay apartados específicos para actividades de divulgación, de comunicación, en fin, hay muchas Pero no solo, ya hemos visto que hay diferentes beneficios a nivel laboral, que hay alternativas hay que, y beneficios también institucionales. También hay beneficios que son tangenciales que a lo mejor no son tan evidentes como pueden ser los beneficios directos de tres puntos más en una Juan de la Cierva, pero... Hay, hoy en día hay muchos papers, cada vez están peor escritos y hoy en día, bueno, COVID ahora hay conferencias virtuales, hay de todo. O sea, el, yo no sé vosotros, y sobre todo lo, supongo que los, los que seáis estudiantes de doctorado este lo estáis sufriendo más todavía, la literatura científica hoy en día es intratable mmm, para un ser humano. El de tener al día, pues tienes que elegir tus fuentes, e ir leyendo poco a poco, pero mantenerte continuamente actualizado es una, una barbaridad. La mayor parte de, yo... Eh, lo he hablado con mucha gente, hablo en mi propia experiencia también. El ir a las fuentes de, de divulgación, a podcast, como por ejemplo está Coffee Break o, po o el podcast de Nature, de la, de la revista, o el podcast de Science, que también, revistas científicas, de hecho, y blogs, seguir a divulgadores que hacen divulgación, que se leen, que los comenta. Al final, el proceso de cribado, el proceso editorial, lo están haciendo gente, bueno, igual que todo, en el mundo de la publicación científica, que lo hacemos de voluntario y nadie cobra, salvo el editor jefe, pero bueno, esto es otro tema aparte. Pero, <risa> eh, se está haciendo ese proceso porque al final la literatura es muy intratable, es muy complicado, a menos que sea especialmente experto en un tema, en un subtema de un topic de un no sé qué. Eh, entonces, ayudar escribir tu trabajo, escribir un blog, escribir a la vez que escribes un paper, escribes un post divulgativo sobre lo que tú has hecho en ese paper, no solo te va a ayudar a la sociedad, a llegar a la sociedad, que también, sino también va a ayudar a tus pares. Van a ayudar a que la gente eh, se entere más rápidamente En una lectura diagonal de qué va el paper. Si les interesa ya se irán a los detalles al paper. Va, puede ganar colaboraciones. Yo he llegado a conocer gente en base a esto, a la divulgación, que luego se han convertido en potenciales colaboraciones. Ahí se ganan citas. Desde luego no es lo mismo un paper que tú publicas y ya está y lo dejas morir. Que si tú ese paper te coges, te montas tu paginilla web o lo que sea al lado, con un vídeo de divulgación, con no sé qué, con algo eh, especialmente diseñado para contar en tres minutos de qué va el paper, vas a conseguir que la gente, aparte, si sí, además ya, bueno, si ya haces Open Science y publicas código en caso de tener código, los análisis, los datos, ya ni te cuento. Pero todo esto hace que ganes citas, que es uno de los parámetros de bibliometría por los que se está evaluando ahora también a la gente. Independientemente de si nos puede parecer mejor o peor. Es uno de los parámetros con los que se evalúa. Y si ganas citas porque tu trabajo está bien contado, no solo en un paper, sino en un post, sino que se le da difusión a través de Twitter, a través de un blog, está funcionando, va a funcionar mejor ese trabajo. Entonces, ya que te pega, te vas a dejar los cuernos haciendo todo el trabajo laboratorio o de lo que sea, eh, pues, tío, dale, échale tres días más, hace un post guay en un blog, lo publica y oye, pues igual vas a ganar por ahí bastante. Y la También. ilustración que, que siempre te ponen, por lo menos mm, en, lo en mi área, el gráfico astral no mandatory. Bueno, perdona mi pronunciación del inglés. No es la <risa> manera, pero bueno, ¿sabéis a lo que me refiero? Que no es que no es obligatorio presentar un gráfico lastra. Pero es que, mm, bueno, yo por ejemplo no soy muy buena con el tema de la ilustración y todo eso, pero es que, en serio, tenéis que ver las maravillas que hace, pues, por ejemplo, Cirenia Sketche, que la podéis buscar por ahí, que es que cómo se puede resumir, ya no solo el trabajo contenido en un artículo, sino en una tesis, en una charla, es increíble lo que hace, ¿vale? Y eso os va a dar muchísimos puntos, entonces cada uno al final... Tendrá que descubrir su habilidad y porque a ver si yo qué sé si, si no sé a mí no se me da bien, no se sé, me ocurriría porque no pero bueno siempre se pueden encontrar, eh, encontrar herramientas y colaboraciones con otro tipo de, de gente vale mm. y ya está era solo eso lo que quería y, decir y que no hay que hacer Velázquez, que puede hacer un diagrama y un gráfico de las tres también que no hace falta aquí hacer una obra maestra sí, sí, sí. El renacimiento eh, pero bueno sí eh, ¿Por dónde íbamos? Vale, bueno, el acceso abierto que también colabora eh, para este tipo de indicadores que luego se utilizan en evaluaciones, tanto en evaluaciones de puestos, en, en, en muchos sitios, sobre todo en academia ahora está muy institucionalizado, pero también en empresas o en diferentes sitios donde queráis trabajar. Ese tipo de publicaciones y de citas se valoran y pueden tener un impacto tanto en tu contratación como en tu sueldo. Eh, ¿Qué pasa? Como todos los mundillos de, de esta vida, como la divulgación, como la investigación en sí, pues también tiene algún lado oscuro. Tiene, hay mucha competencia, y gracias a este pequeño impulso, lo que comentaba al principio, hay una era donde ahora mismo se divulga mucho y se divulga muy bien, hay más competencia. Hace 10 años a lo mejor no había tanta gente que lo hiciera y esa gente se ha posicionado muy bien, evidente, porque lo hacen muy bien y so, han contribuido mucho a que esto, a que esto gane peso, pero... Eh, hay una competencia fuerte, entonces es difícil salir del nivel. Hay un poco de endogamia, eh, a veces se bromea un poco, medio en broma, medio en serio, que muchas veces se hace, a veces se divulga para divulgadores. Hay que tener un poco de cuidado con esto, sobre todo, no tanto en el tema de la divulgación del mundillo, de la divulgación, de hacer en eventos o lo que sea, pero sí a la hora de plantear la divulgación como una aplicación práctica de vuestros proyectos. De que tú tienes un proyecto de doctorado y se lo quieres contar a la sociedad, hay que pensar muy bien a quién se lo quieres contar, no contárselo a, a, estos, que te van a, a estos divulgadores que te van a evaluar como divulgador. Eh, bueno, hay egos también, al final... En este mundillo hay un poquillo de farándula y a veces también te encuentras con gente con bastante ego. No es el caso en general. Yo lo que me he encontrado ha sido mucho cariño, afortunadamente. Pero es verdad que también los hay. Y eso puede llegar a ser un problema. Hay gente que contribuye a la desinformación. Eso lo comentábamos Marilu y yo cuando estábamos preparando esto. Eh, esto te da una ventana al mundo, te da una... Y te da una posibilidad de hablar y de contar ciencia a la gente, pero eso también a la vez es una responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta. Y estar muy bien informado. Y eso se ha contado a veces. Yo no estoy del todo de acuerdo con esta afirmación, pero mm, eh, entiendo por dónde van los tiros. Y es que hay veces que un mal divulgador deshace el trabajo de varios buenos divulgadores. Una persona que a lo mejor comunica mal y eh, vas a un colegio, a lo mejor lo que hace es que des, desanimar carrera científica en vez de animar carrera científica. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Sin embargo, como ya hemos dicho, hay muchos aspectos muy positivos que pueden ayudar mucho en el doctorado, en la, vuestra carrera profesional después del doctorado, sea en lo que sea. Y ahora vamos, Mariluz, con lo importante. Bueno, ya os digo, ¿cómo empieza a divulgar? Pues hombre, ya os digo yo, primero divulgando, pero... Aquí nos vamos a dar las claves del éxito, primero, porque no las tenemos, y segundo, porque esto es un trabajo de mucho tiempo, de mucho tiempo. Esto no se hace en dos días, ¿vale? Entonces, primero, os tenéis que plantear mmm, qué queréis hacer, ¿vale? ¿Por dónde empezar? Pues, a ver, hay muchísimas opciones. Yo os recomiendo que si, a ver, es que yo voy a hablar mucho de mi experiencia y yo creo que la divulgación también tiene que ser constante, entonces, puedes abrirte un blog, hacerte un podcast, hacerte un canal de YouTube, de Instagram, de lo que queráis, ¿vale? Es que es una cosa que, que, que está muy abierta y que nadie os va a decir, no lo hagas, porque realmente, ¿quién te va a prohibir que divulgue? Es que eso está en, en, en ti mismo y en tu responsabilidad con lo que comunicas Entonces, yo no os puedo decir abriros todos un canal de YouTube y empezar a contar, por ejemplo, pues vuestras investigaciones o lo que estáis aprendiendo o lo que sea porque, porque eso lo tenéis que decidir vosotros porque a lo mejor no, no es algo que digas pues que yo no sé ponerme delante de una cámara y hacerme, pues yo qué sé, YouTube por ejemplo. Entonces, si por ejemplo queréis empezar a probar a ver si cómo podéis contar, cómo podéis hacer este tipo de cosas, pues un blog, por ejemplo. Que podéis ponerlo, no hace falta que esté publicado y que vayáis haciendo ahí mmm, promoción todo el tiempo, pero lo puedes hacer para ti y le puedes preguntar a otra gente, pues mira, ¿a ti qué te parece? Mira, la léetelo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, y empezando, pues poco a poco. ¿Contacto? ¿Con, lo, ¿con qué nos referimos con contacto? Que sigáis a descubráis a mucha... A, a, a, a gente que hace divulgación porque hay gente que hace divulgación y muy buena y no es que tú tengas que copiar su perfil o lo que sea no es que ahí vas a aprender cosas porque mmm, lo visual es lo primero que te va a llegar pero sobre todo esto requiere muchísimo trabajo es que ya os digo que mmm, yo soy la primera que creo que compatibilizar una carrera investigadora si tú eres por ejemplo si tú tienes tu contrato tienes docencia tienes no sé esfuerzo eh, ¿Se ha cortado la presentación. Ahora. No Eso bien. es un esfuerzo que es que yo mmm, los pondría y las pondría todas las que lo hacen en un pedestal porque es increíble, ¿vale? Y, y realmente hay un montón de perfiles que es que ya no solo que sean... Hay perfiles científicos que divulgan su ciencia o otro tipo de ciencia. Hay perfiles de, de expertos en comunicación, me refiero a periodistas, que también lo hacen. Y no solo hace... falta Me refiero que yo, por ejemplo... Mmm, eh, podría recomendar a muchísimos que son súper famosos, pues yo que sé, Santa Olalla, La Gata de Rodinger, eh, Quantum Fractus, pero es que también hay otro, otro nivel de perfiles que a lo mejor es mucho más bajo, pero es que cada uno también su, su, su preferencia, pues dependiendo de, del tipo de ciencia que haga, porque hay gente que, que se dedica a un área concreta o gente que por ejemplo dice, pues es que yo soy super, estoy súper interesada en las matemáticas, aunque yo haya hecho biología. Pues es que nadie te está diciendo, por ejemplo, que tú tengas que divulgar solo de lo tuyo, ¿vale? Es que puedes realmente, y es que para mí eso tiene muchísimo mérito, porque tú no eres especialista y te estás leyendo, mmm, tienes que hacer una, un, un esfuerzo de leerte un montón de artículos, entenderlo y saber cómo comunicarlo, me refiero que esto no se hace en dos días, que es que esto no es decir voy a mmm, contar lo primero que se me ocurra, entonces... Tenéis claro que esto lo que conlleva es muchísimo trabajo. Sí. Porque mmm, esto no se hace solo. No es de repente me pongo delante de una cámara y voy a entretener a la gente con las cuatro historias que voy a contar. No. Entonces, si por ejemplo no estáis, pues, pues yo qué sé, pues queréis primero tener una toma de contacto. En Escenio podéis descubrir mmm, lo que queráis. Pero es que podéis veros. Todas las charlas de Desgranando Ciencias están en YouTube. Todos los monólogos de Facebook, de Facebook están en YouTube, los de tres minutos tesis. Muchas actuaciones de Pino Sáenz, que de hecho es que, a mover ¿cómo no vais a querer ir a un bar mientras tomáis una tapita y una cervecita y está escuchando algo agradable de ciencia? Me refiero, es que es que no, no sé dónde se le ve el problema, me refiero que no es solo que tengáis que empezar haciendo, sino que podéis participar desde el otro punto. Y ahí, pues cogiendo ideas, pues... Viendo realmente qué es lo que, lo que se hace. Os recomiendo, si estáis haciendo el doctorado, el tres minutos tesis da igual si gana, si no gana lo que sea. Es que la experiencia de... Bueno, y Paco os lo puede contar mejor que yo porque yo no he hecho el tres minutos tesis porque yo no sabía ni que existía. Pero entiendo que, que tampoco que lo, no hubiese hecho porque estaba en un momento en el que yo lo que fuera delante de gente no lo hacía. Pero, Paco, a ti te ha aportado porque tú ganaste tres minutos tesis. Yo, pero bueno, de casualidad, ¿no? Porque había gente muy buena, pero es que, a ver, yo lo que lo que veo en común, como forma de empezar, y quizás estoy teniendo un seco de mi propia experiencia personal, pero el comenzar por uno de los concursos tipo FameLab, tipo el 3 Minutos Tesis, tienen una ventaja muy fundamental, y es que casi todos llevan aparejado una formación. Eh, tienen, tanto en FameLab como en el 3 Minutes Tesis, aquí, la escuela de doctorado en Granada. En el 3 Tesis te da una formación tanto de comunicación que lo llevan, pues lo llevan, para empezar Susana y Carlos, que son dos profesionales del carajo de la divulgación, que llevan un curso de tres semanas, a lo mejor dos días de semana, no me acuerdo exactamente cuánto es ahora, en los que hay cómo enfocar tu comunicación, cómo hacer más atractiva tu tesis, qué ideas puedes tener para ello. Luego tienes un curso con Meca, con José Antonio Meca, que es un, tío, un actor de doblaje, que va a enseñar técnicas de voz, técnica de expresión corporal, eh, experiencias personales, un montón de, mil, de de cosas chulas que aprendes. En facebook igual, tienes dos talleres, en, uno en la primera fase, otro en la segunda fase de Facelab, en los que vas a Madrid a un curso de formación. Pues yo, en mi caso, fue con una actriz que nos dio eh, técnica de interpretación al principio y luego por la tarde tuvimos algo también que no me acuerdo. Y luego la segunda fase tuvimos con un comunicado de Reino Unido, que es un crack. Hay... Son muy completos porque, y solo lo único que tienes que echar es, es echarte para adelante. Da igual si todos tenemos miedo escénico, todo nos da vértigo subirnos delante de un escenario y contar nuestras mierdas. Pero es importante, tío, el o sea, todo lo que ganas con esa experiencia de decir, bueno, me tiro al vacío, no tengo, no tengo cuerda, no tengo red abajo, pero voy a ganar un montón de cosas porque vas a ganar gente, colaboradores, te va a conocer gente y sobre todo tú vas a aprender muchísimo. Y si queréis empezar por algo mucho más light, me refiero que las IFI cada año es unas jornadas que se hacen para, para investigador, investigadores en formación. Tenéis cinco minutos para contar vuestra investigación desde un punto de vista súper divulgativo y luego crearéis debate con otros perfiles. Entonces también tiene una opción de, de hacer una actividad divulgativa ya en 20 minutos, que podéis hacer teatro, podéis hacer en grupo lo que queráis. Y este año también tenía, bueno, en los dos últimos años tenían concurso de monólogos, entonces que si queréis ir probando, podéis ir probando por, por estas vías. La Fundación Descubre, yo por ejemplo he colaborado muchísimo con la Fundación Descubre en Cafés Conciencia, en IA Colegio, a Colegio, a darle una charla pues, a, a alumnos de allí. Podéis hacer muchísimas cosas que se, ya os digo que se empieza desde un poquito poco a poco cada uno su ritmo y su lo que quiera, vamos, su herramienta, y hombre, ya no te digo que como para hacerte divulgación estrella y estar en órbita laica temporada, temporada pero por lo Exacto. menos para coger esas herramientas eh, que, y que podáis ir mejorando en esa actividad transversal, pues hombre, yo creo que, que es una opción, de hecho luego os pondremos unos recursos que podéis utilizar, pues cursos que se hacen, por ejemplo, desde Granando Ciencias desde la Universidad de Granada tenéis para los alumnos de doctorado Mucho. también un curso específico que dan Carlos y Susana de, de comunicación científica desde la unidad de comunicación científica de la universidad y de hecho os enseñan a crear una nota de prensa de un artículo vuestro y ya os digo que como que si lo hacéis raro será que no llamen de radio, de donde sea, para preguntaros por esa nota de prensa, simplemente por hacerla y colgarla en la en la página de la universidad. Entonces, hay muchísimas herramientas que a lo mejor no conocéis y que podéis ir trabajando para ir formándonos en, para ir formándonos en esto, vamos porque al final todo lleva formación. Efectivamente, formación y trabajo. que Eso y lo iba a hilar un poco con lo que comentó Juanjo Botel el otro día en el curso de YouTube, porque esto es así, las redes sociales, sobre todo hoy en día, premia mucho la regularidad y eso requiere estar al pie del cañón mucho, publicar con cierta periodicidad, mínimo semanal y mucho trabajo. ¿Ya viste lo que cuesta hacer un, sacar un vídeo de YouTube? Yo lo digo porque yo he intentado YouTube y a mí me sale fatal. <risa> no, aunque este año lo estoy usando para ausencia y me va mejor. Pero para el tema de divulgación, yo soy muy dejado porque no me dedico a eso directamente. Le doy más preferencia siempre a la investigación y al final, pues, si saco un vídeo, lo saco cada cuatro meses. Pero ese tipo de cosas, o sea, hay que, requiere mucha regularidad y mucho esfuerzo también. Entonces, bueno. Y lo de Pint of Science lo de, recomiendo también porque muchas veces lo, el 3 minute y si el tienen una restricción de tiempo grande. En el Pint of Science tú te coges tu cerveza, empieza con contar tus rollazo ahí durante tres partidos de hora y a poquillo que estés ahí relajado con los amigos. Está súper bien. En fin, hay muchas opciones para empezar. Eh, yo sí, ah, ahora me he tocado a mí, ¿no? Sí. El, un... Punto fundamental, que este sí lo queríamos recalcar porque creemos que es fundamental a la hora de, de empezar, que es conocer los elementos de, de la comunicación a nivel general, que son el emisor, el canal, el mensaje y el receptor. El emisor tiene que ser consciente de quién eres y qué es lo que quieres contar. O sea que una cosa muy, muy difícil es que empieza a empezar imitando. Eh, imitar no está mal para empezar, porque siempre, eh, oye, pues se aprende mucho, ¿no? Al, igual que se aprende a cantar, pues imitando a otros cantantes, o se aprende a otras cosas. Hay que saber, pero es cierto que si no te sientes a gusto con cómo lo estás haciendo, va a ser muy difícil que llegue a la gente, entonces es importante saber quién eres y qué te gusta hacer. A lo mejor no te gusta ponerte delante de una cámara y te gusta hacer ilustración, pues haces ilustración, a lo mejor no te gusta que te escuchen, pues no te gusta tu voz, pues escribes blogs, a lo mejor te gusta tu voz, pero no tu cara, pues haces un podcast. Quiero decir, o sea, esto... Lo importante es sentirse agradable, sentirse a gusto. Y una vez que te sientes a gusto ya puedes pensar un poquito en el receptor. El receptor, uno diría, no, pues yo me cuento mi rollo y quien quiera se venga. En mi experiencia y por lo que he comentado y he hablado con otra gente, eso no suele funcionar del todo bien. Porque al final acaba haciendo divulgación para el mismo público. Está muy bien pensar hacia qué público te vas a dirigir. No es lo mismo un canal que va dedicado a adolescentes, que un canal que a niños, o si quieres llegar a los cuñados. Evidentemente, si quieres llegar a un cuñado, eh, es mucho más fácil que te metas eh, a tertuliano. Pero bueno, eh, al, te puede meter a tertuliano de ciencia, que también podría ser, quién sabe. Eh, o bueno, en un programa, en la sexta noche, quién sabe. Pero sí hay que pensar muy bien, porque no es lo mismo el lenguaje que se utiliza. Entonces, no puedes, no puedes hablarle de universos paralelos y física cuántica a niños de 6 años. Pero sí le puedes comentar cuatro cositas de física, cuatro cositas... Entonces, el receptor te ayuda a dirigir, a saber a quién te está dirigiendo y eso va a modular tanto el mensaje, que es lo que quieres contar en tu momento, y esto lo pongo porque hay que recalcarlo, todo puede ser interesante. Es importante porque tengo un colega que está haciendo, bueno, ha leído la tesis ahora, en matemática, y está haciendo una cosa de resolución de ecuaciones en derivadas parciales elísticas. Y el tío decía, pero esto es que se lo voy a contar, esto no le interesa a nadie. digamos digo, amados, colega todo puede ser interesante. O sea, todo lo que tú estás haciendo unas derivadas parciales al final tiene una aplicación en infinitos campos. Y si lo que estás haciendo te, te ayuda a resolver un problema en, yo qué sé, física de partículas o en, o yo qué sé, o en historia comparada... Y si no que se lo pregunte a Clara Grima y a Luis Mascudero, me refiero con los escutoides. Sí, pero incluso con cosas muy largas. O sea, hay unas cosas ahora súper nuevas de, de procesamiento automático del lenguaje que se están utilizando mucho en departamentos de literatura comparada para identificar autores o a ver si todas las obras de Shakespeare son realmente de Shakespeare, lo hacen con una inteligencia artificial que utiliza curva de no sé qué. O sea, las colaboraciones pueden aparecer en cualquier punto. Todo puede ser interesante. Y a esa gente no va a llegar si no lo comenta a un nivel llano. Pues evidentemente si yo, que es, trabajo con inteligencia artificial, voy aquí arriba al departamento de filología inglesa y le digo, oye, mira, tengo aquí una red convolucional que no sé qué me va a decir, querida. Entonces, de hecho, yo, yo os cuento mi experiencia, yo mmm, colaboraba con, con un proyecto de innovación docente, bueno, y seguimos colaborando, con, con traducción, con la, con la facultad de traducción. Entonces, claro, nosotros, ellos tienen una asignatura que es traducción de texto científico y tenían la, la pues eso, realmente la formación que tiene la gente que estudia traducción es mucho más, eh, pues de letra no, no es tan ciencia experimental. Entonces, nosotros teníamos que contarles pues. temas como separación analítica de compuestos, bioactividad, eh, temas de obesidad, temas de antioxidantes, un montón. Bueno, y ya técnicas analíticas súper concretas, porque ellos tenían que hacer la traducción. En su asignatura tenían que hacer la traducción de esos de esos textos. Entonces. ¿Cómo lo hacían ellos? Por mucho que ellos tuvieran un texto en español y un texto en inglés y en francés, porque tenían lo, los dos idiomas, llegaba un momento en el que no eran capaces de entender lo que era el contexto, mucho menos como para traducir términos científicos. Entonces, por mucho que tú tengas herramientas de traducción y esas cosas, siempre que alguien te cuente la historia que sea, pues adaptada a que tú la entiendas, va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nos dividíamos cada tema, ellos trabajaban cada tema en su casa o en clase o lo que sea, como lo hiciera, como lo decidiera la, la profesora, evidentemente, y nosotros íbamos una vez a la semana y le contábamos el tema que teníamos. Pero claro, yo no le puedo contar mi, un tema súper profundo de mi ámbito de trabajo a gente de traducción tal y como yo lo cuento pues, a otro compañero. Entonces, ahí... Realmente empezamos a darnos cuenta mmm, que hacía falta algo más, que, que eso necesitaba... Yo tuve que hacer un esfuerzo, aparte de un esfuerzo por ponerme delante de una clase, un esfuerzo por ver cómo comunicaba eso, porque luego al final, si no, la clase era todo preguntas. Porque estaba claro, no lo estaba comunicando bien porque no tenía en cuenta el receptor. Efectivamente. Eso ¿Vale? es un... Entonces para el receptor yo tengo que modificar mi mensaje. O por lo menos canal cómo lo hago y... ¿vale? Claro, todo está unido. O sea, el, los, los elementos de la comunicación que son comunes a todos, son importantísimos. Hay que tenerlo muy claro y hay que... O sea, ayuda mucho cuando lo tienes muy claro porque te ayuda también a quitar el, el síndrome del papel en blanco. O sea, ya no, tiene, ya no es como, bueno, tengo que empezar, ¿qué hago? No, ya dices, bueno, pues quiero ir a, a niños, voy a ir a adolescentes de colegio pues sabes que tu mensaje va a ser más o menos de un nivel similar al que se utiliza en los colegios, vas a tener un, vas a usar los canales, el lenguaje que se utiliza, cómo lo vas a contar va a ser así. Hay que tener en cuenta también quién eres tú. Igual tú no te sientes cómodo con, con adolescentes, pues mira, puedes probar y si quieres intentarlo y tal, porque al final igual aprendes por experiencia, pero lo ideal para empezar es con algo con lo que tú te sientas cómodo. Y como he visto por ahí antes en el chat también. Es cierto, de primera a nadie le gusta ni grabarse ni escucharse, pero eso es cuestión de grabarte y escucharte. Afortunadamente, cuanto más jóvenes, más, más costumbre tienen, porque ahora con los stories todo el mundo está a tope con eso, pero es De hecho, no, no es lo mismo, por ejemplo, dar docencia en, en primero de un grado, yo por ejemplo he dado en primero de farmacia, y quedar en cuarto. Es que simplemente cuatro años de carrera, de grado, ya cambia. ¿Vale? Cambia muchísimo. Entonces, cuando tú te vas a enfrentar, porque os vais a enfrentar, bueno, a lo mejor no todos dais docencia, pero la gran mayoría de los que hagáis el doctorado con un contrato competitivo de esto tenéis asignados créditos. Ya sea de forma que vayáis a dar práctica o vayáis a dar una asignatura, depende de, de la, del grado y depende de vuestro departamento. Pero yo no sé si habéis vivido ya esa primera experiencia de decir, me han asignado X crédito y, y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque yo la primera vez lo que hice fue ir a clase de otras personas, de otros profesores, para ver cómo lo hacían, porque vale, yo tengo claro el contenido que tengo que dar, porque quieras que no, te lo has mirado, porque no todo el mundo se acuerda de todo, te lo has mirado, y por mucho que tú no te lo vas a estudiar de memoria y vas a soltar, porque eso es lo que hemos criticado toda la Santa Vida, nosotros, no vamos a hacer nosotros lo mismo que le hemos criticado a nuestros profesores, que nos suelten un rollo de bla, bla, bla, bla, bla, bla y estamos haciendo lo mismo. Que yo entiendo que mmm, a alguno os puede dar la seguridad el estudiar de memoria mmm, un, lo que sea la clase y soltarla. Pero os digo que al final ese mensaje no os va a llegar a los receptores de la manera tan eficiente como podría ser de otra forma. Entonces, si podéis asistir a las clases de vuestros profesores, porque a más de uno me refiero, porque habrá profesores súper buenos, otros que sean no tanto y ya está. Entonces, cuanto más variación, mejor. Pero de todas formas, os vais a tener que enfrentar ese momento por primera vez. Si estáis acostumbrados a contarles cosas, pues yo qué sé, aunque sea vuestros vecinos del barrio, o yo qué sé, si estáis, por ejemplo, hay gente que, que cuenta sus avances de investigación, no todos porque eh, a ver si tenéis alguna patente por ahí y os la pisa, bueno. pero creo, pero bueno, me refiero, si vais con, yo sé que hay gente que utiliza, por ejemplo, las redes sociales, pues para contar lo que va aprendiendo en su día a día del doctorado. Pues hoy he aprendido a hacer una PCR, pues hoy he aprendido a hacer, a hacer un, un ensayo antioxidante, pues te voy a explicar yo con mis palabras para que tú entiendas que tú no has hecho nunca un, un ensayo antioxidante, cómo funciona esto y para qué lo puedo aplicar. Yo, por ejemplo, cuando empiezo, yo doy en química, pero también doy en farmacia. Si yo lo primero que hago es ver... ¿Qué aplicación tiene esa técnica que yo les voy a enseñar? ¿Cómo, ¿Cómo son ese grupo de adolescentes que tengo yo ahí para mí y que yo tampoco tengo tanta formación y tanta experiencia como para hacerlo? Y al final tú tienes que crear, que crear un canal que sea adaptado entre tú que eres el emisor y tus alumnos que son los receptores. Y ya os digo, para esto la divulgación científica también os viene muy bien. Es que al final esta herramienta os va a servir en muchísimas cosas de vuestra vida. Hasta para convencer a vuestros padres de cualquier cosa. <risa> es broma. <risa> bueno, para hacer... <risa> para hacer... ¿Cómo se llama eso? Bueno, igual. Eh, en fin, bueno, seguimos con el mensaje, ¿no? Ya sabemos que el emisor es importante, el receptor hay que saber a quién dirigimos y el mensaje, qué es lo que vamos a contar. Y por último, el canal. El canal parece que se desprecia habitualmente cuando se habla de la comunicación, se habla de emisor, receptor y mensaje, pero el canal es importante. ¿Por qué? Pues porque, hombre... Como he dicho antes, a un tío que está en el bar o a una ama de casa, no vas a llegar por los mismos, no vas a por los mismos medios, no vas a llegar por TikTok. Sin embargo, si quieres dedicarte a, a adolescentes, es mucho más fácil que te dediques vía Instagram o vía TikTok que si divulgas por Facebook, que es donde está mi madre. Entonces, hay que tener un poquito en cuenta en qué lugar, por qué canal vas a transmitir tu mensaje. Hay que tener en cuenta todo lo anterior, pero también el canal. Y, como, y, bueno, por supuesto, el mensaje en qué formato lo vas a utilizar. Entonces, estos elementos ayudan mucho a definir el perfil que vais a tener y cómo vais a empezar. Y eso es como el pistoletazo de salida. Una vez que tienes esto, ya te vas a sentir más cómodo, va, tienes una cierta seguridad sobre la que partir y puedes tirar para adelante. Bueno, esto es lo del lenguaje. Y aquí viene Mariluz. Para el último punto. Y eso, súper importante. Como en ningún área de, de conocimiento... Esto es igual, no dejéis de aprender, os tenéis que formar y luego pondremos un montón de recursos, pero al fin y al cabo vosotros sois totalmente válidos como para buscar, pero hay multitud de expertos, de máster, de posgrado eh, de cursos mmm, más pequeños, si no tenéis el tiempo, lo que sea, tanto de la UGR como fuera de la UGR, en eventos o lo que sea, es súper importante. ¿Por qué? Porque... Eh, tú puedes tener eh, una habilidad, me refiero, puede que se te dé muy bien dibujar, puede que se te dé muy bien comunicar, puede que seas súper eh, atractivo a la hora de, de pues yo qué sé, de, de ante la cámara, o que tengas una voz de estas prodigiosas para los podcasts, todo lo que tú quieras. Sí, pero si tú no te formas en mejorar tus habilidades y mejorar todas las herramientas que necesites, te estás perdiendo cosas. Es como si eres muy muy muy buen profesional en hacer pues ya os digo una PCR y cambias el protocolo pues si no te estás formando no sabes que va a cambiar el protocolo y tú puedes ser muy muy bueno en lo que hacías pero siempre si vas mejorando si vas formándote y aprendiendo nuevas cosas vas a ser mucho más rico como profesional. Entonces, yo os lo recomiendo, no dejéis de aprender y que realmente, y ya os digo, vamos a dejar un, un texto de recursos aquí en las diapositivas y luego le diremos a Dani que cuelgue la presentación o lo que sea, porque es que hay muchísimas, muchísimas cosas para aprender. Entonces, si no te atreves de primera o lo que sea y porque tampoco tienes que ese, tirarte ahí al fango de buenas a primeras, entonces, formado y asistir a eventos, hacer lo que sea. Ya os he dicho antes, seguía divulgadores, ver en YouTube. Es que tenéis la suerte de ver multitud de charlas nauca de desgranando, de osmio. Hay muchísimas posibilidades. Mira, os recomiendo que veáis el festival. Este año se, se suspendió el festival de Eurovisión, ¿vale? lo sabemos, por el tema de, de la. Sí, para con no te rías, porque ¿Qué, qué tenemos aquí al. Bueno, junto, él junto con. Con Isma. Fueron los ganadores de Ciencia Visión no, si no, no sabéis no, lo no, que no. es, por favor. No, no, no. ¿No fuiste... Bueno, ganó no, Conchi, ganó pero Conchi. vale. Ganó, pero eh. vosotros fuisteis los segundos, me refiero. Conchi y yo podéis seguirla en, en Twitter, porque Uf. es que, de verdad, la comunicación que, que podéis y el feedback que podéis seguir, porque ya no es solo lo que veáis de ciencia y cómo comunican, es que son personas maravillosas, me refiero, que si necesitáis cualquier cosa o cualquier... Eh, Consejo, lo que necesitéis, eh, van a estar dispuestos a decíroslo, eh, independientemente del área que tengáis o lo que sea. Yo os recomiendo que sigáis a ese tipo de perfiles. Y bueno, y lo que quería decir, que busquéis en, en YouTube, Ciencia Visión, ¿vale? Ah. Ciencia Visión fue un programa en el que distintas canciones de, de nuestra cultura musical, que fueron a Eurovisión en años pasados, ellos mágicamente, la trasladaron a, a información científica, ¿vale? Esto es como lo que os he dicho antes de Astrocoplas, cómo explicar, por ejemplo, el nacimiento de una estrella con una copla. Entonces, por favor, entrad a todo esto, porque si os gustan los monólogos, si os gustan las canciones, si os gusta lo que sea, hay un abanico de posibilidades para demostrar también, o para exprimir vuestra... Pues yo qué sé, vuestro artisteo, porque no todo tiene que ser una charla ahí de voy a contaros mi vida, ¿no? Es que hay muchas herramientas y muchas posibilidades. Y en pues desde hecho, luego. Eh. Sí, es que vamos, y de todas formas, buscar, porque también te digo, para hacer vídeo tenéis que saber editar y esas cosas. Y lo que pasa, que yo digo ganadores a, a Paco y a Isma, porque realmente vais a ver que es que la voz es increíble. Ellos tienen la, la suerte de que cantan bien. A Conchil yo la vaya a ver, que es que eso es mmm, artisteo puro, hablando de retina, de, de ojos, que cualquier tema que veáis... Mmm, bueno, aquí acabo de ver en el chat, que me va a de cantar algo, aquí el que canta Álvaro, es Paco, yo no, yo, entonces, vale. Y si no, por ejemplo, estáis a tiempo, ahora mismo, y para las más de las personas que, que estáis ahí, hay... No, no, Paco, no te voy a liar. Si ellos quieren que tú cantes, tú cantas. Pero en lo de IAvante es muy, muy, muy importante. Es un curso gratuito que es de convertir la comunicación científica en cultura ciudadana. Si queréis empezar por algo, tener algunos recursos, algo, podéis hacerlo. ¿vale? Está abierto hasta el 30 de junio y es gratuito y es online, ¿vale? En IAvante. Ponéis eso en, en Google y os lo vais a poder hacer tranquilamente. Sin problema. De todas formas, en los recursos ponemos el link completo. Pero hay máster de Cultura Científica, pues el del País Vasco, por ejemplo, que creo que Oscar lo está haciendo ahora, y eso es súper completo. Hay info en la Unidad de, de Cultura de Comunicación Científica de la Universidad de Granada también, aparte de los cursos de doctorado, también hay un, un, un máster. Y, y bueno, también hay de Valencia y participan muchísimos divulgadores que son muy buenos. Hay cursos concretos, de hecho, también eh, Big Bang hace este verano cursos de Comunicar Ciencia. Es que tenéis una mm, amplia eh, cartera de, de cursos en los que podéis formar. Y ya os digo que si ahora mismo no tenéis dinero y queréis hacer de diamante, os lo recomiendo 100%. De hecho, yo lo estoy haciendo. Y si no, y si no, bueno, también aparte que... comentar que el, al final, o sea, estos son cursos específicos de comunicación científica, pero igual tenéis muy buenas ideas y dices, bueno, pues mira, me falla que no sé exactamente comunicar con la voz, me falla no sé qué, pues te apuntas a un curso de doblaje con el Meca que dices, bueno, pues me gustaría saber editar vídeo a unos niveles, pues te buscas un curso de edición de vídeo con lo que sea y lo, y lo hace. o sea, no... ...necesariamente hay que identificar cuál es tu mensaje, cuál es el canal... ...y una vez eso ya sabes cuáles son tus necesidades... ...y una vez que sepas tus necesidades es cuestión de formarte. De hecho, seguir el perfil de la Ñaquea ...porque también produce... ...vamos, también van a sacar cursos y, y... ...y es una herramienta perfecta para... La promoción. La promoción. <risa> no, es verdad, es que de gestión de divulgación y de contenido... Ellos saben mucho y es que están en Granada, me refiero. Es que tenemos la suerte de que están en Granada, y es que los tenemos a mano. Entonces, mmm, hay que utilizarlo. Si lo tenemos, los utilizamos. Desde de, el buen sentido de la palabra, me refiero. No, no, no, <risa> como vaya no, no ahora a mano, a mano sea esta, eh. <risa> Pero de verdad que tenéis que, que no tenéis que hacerlo solos, que, que podéis contar. De hecho, a nosotros en Twitter tenéis los perfiles también ahí, podéis decirnos lo que, lo que queramos, pero es como la frase de toda la vida, que si tú no lo sepas, que tengas el número del que lo sabes, ¿vale? Entonces, sí, van a estar sí. las diapositivas en Telegram y lo pondremos donde donde haga falta, ¿vale? Ah, vale. Eso, yo me he convertido ahora en influencer del Boja, tío, porque estoy comentando la... En de fin. hecho, podéis seguir a, a Paco en Twitter porque cada vez que sale una convocatoria de la, para temas de investigación, Paco desgrana el Boja y te lo cuenta por Twitter, ¿vale? Sí, hay porque más Perdón. Sí, sí, máster de, de, de expertos propios. De hecho, los másteres de cultura científica de, de, del País Vasco tienen como tres, a distintos niveles. Por ejemplo, si, si tenéis menos tiempo, podéis hacer un experto que es una parte solo, ¿vale? La cuenta de Paco es arroba paquitoschus. De hecho, yo, por ejemplo, utilizo mucho Twitter para contar, pues yo qué sé, si hay gente que no conoce eh, lo que es la, pues yo qué sé, eh, la, ser amblíope, por ejemplo, que estén en un ojo vagos. pues bueno, pues lo cuento. Dar a conocer pues a la primera doctora en medicina en España mm, cosas de mi investigación. Utilizo los hilos de Twitter para, pues para este tipo de, de, de divulgación, que también es divulgación. Al final está utilizando un canal que es Twitter para llevar un mensaje y lo hago por medio de, de hilos. Entonces. Yo os recomiendo también que tengáis, que estéis activos en redes sociales para que, no solo para que las utilicéis, sino para que podáis contactar y ver y, sí. y todo, ¿vale? Eso. Sí. Y bueno, ahora os vamos a contar, bueno, eh, empieza tú con las tuyas. Ha empezado tú conmigo, qué cabrón, además cambia el orden. Sí. <risa> <risa> bueno, pues yo comentaré un poquillo de qué cosas he hecho yo por ahí. Eh, aquí, o sea, bueno, yo ya, si es que ya lo hemos comentado casi todo, ¿no? Yo empecé en el 3 haciendo haciendo sobre mi tesis, yo aplicábamos modelos de inteligencia artificial para la detección del Alzheimer. Entonces, pues bueno, montamos ahí su cosilla. Y ahí en realidad es donde me entró el, el gusanillo de la divulgación. Yo aprendí ahí muchísimo de Carlos de Susana. Había estado anteriormente en uno de los cursos de comunicación donde se hace la nota de prensa. Y ahí fue en realidad donde me engancharon un poco. Yo tampoco sabía muy bien de qué iba el rollo, pero luego ya vi el 3-Minute me presenté y mira, de ahí... Pues yo ya no podía parar, a mí me gusta mucho esto de las charlas Sobre todo las charlas que son en bares, más que las que son en escenarios Pero bueno, porque hay cerveza, en fin eh, Pero bueno, ahí estoy con, eh, eh, fuimos, fue el 3 minicisi, después fue feinla Y a partir de ahí pues me llamaron de una feria de la ciencia en Guadalajara, esta por ahí eh, el, eh, Bueno, esto fue en Desgranando, en la que estoy ahí, que que el inspector Gache De una charla sobre, sobre redes generativas Y es verdad que he puesto ahí varios ejemplos de cosas que me parecen curiosas primero porque monté un cuarteto vocal de divulgación científica que se llama Barber Science que, Bujadlo, hacemos, música, por favor. que hacemos música vocal y aquí, para muestra un botón a ver si sale entero no lo vaya a poder escuchar pero... bueno, eh, aquí lo dejo eh, luego, pues tenía también ahí cositas, por ejemplo, una de las cosas que he hecho con el con la COVID este año, como la docencia se ha virtualizado, abrí un canal específico de la asignatura que llevo en Málaga, hicimos, y he ido subiendo vídeos, así, algunos, a ver, son vídeos muy destinados a resolución de problemas y tal, con lo cual es un poco cansino, pero bueno, he aprendido mucho de edición de vídeo también. También que sabía cosas de 3D, pues hice ahí un vídeo de visualización de una cosa que hicimos de... de mm de bueno de mapeado el cerebro en, en coordenadas esféricas para luego pasarlo a a, coordenada, a un plano y se pudieran ver diferentes características de textura en fin y luego lo de ciencia visión que está ahí la, la canción de tu Fourier que en fin es una es hablar ¿Eso no lo ha de... puesto. No puesto y eso para hacer cositas de pues nada para contar la transformada de Fourier en una canción romántica pero en serio en fin. es que merece la pena verlo buscar todo ciencia visión <risa> En fin, aquí tú y yo en verdad estamos muy sesgados con, con el mamarracheo, porque nos gusta mucho el, sí, la divulgación. Sí, es verdad que nosotros somos más de, oh. de divulgación mamarracha, lo llamamos, pero, pero bueno, es porque realmente todos llevamos un artista dentro y tenemos que sacarlo sacando como sea y hemos oh. encontrado una vía con la ciencia, ¿vale? Entonces, perdonadnos si somos un espectáculo más que de charla, pero también creemos que, que, bueno, yo sigo pensando que el humor, aunque hay mucha gente que no lo comparta, porque el humor no llega a todo el mundo, yo sigo pensando que el humor es una de las mejores herramientas para comunicar cualquier tipo de mensaje. estudiando ¿vale? y viendo un momento de humor y oyendo momento. Elizabeth, se te ha colado el audio. Elizabeth Díaz. Eh, Gracias. Gracias. Y bueno, ahora habla tú de ti. Pues eso, yo realmente, ya os digo, yo empecé el año pasado, yo fui a Desgranando, Ciencia 5, ¿vale? Fui al curso de comunicación, a mí me maravilló, pero yo todavía. Yo como mucho hice una pregunta en el curso, me refiero que yo no era capaz. A partir de ahí sí que es verdad que me, que me propuso Carlos Centeno, pues mira, ¿conoces esto de Facebook, no sé qué? Y yo dije... Yo dije que sí porque pensaba seguro que no me iban a coger, entonces dije, pues ¿para qué? Pero mira, llegué a la final mmm, y a partir de ahí es que yo he tenido un año que no me lo puedo creer, ¿vale? También mira. tengo que dar las gracias a todo el mundo que ha contado conmigo, porque Georgina te estamos viendo oh, en una postura, no lo sé, que, que se ve raro, pero por si acaso lo sabes que Georgina tiene la cámara puesta, ¿vale? Eh, entonces... A partir de ahí, pues, ya os digo, he participado en, en charlas en colegio, que a mí es que me encanta, ¿vale? Me encanta hacer talleres, hacer charlas, siempre con la ayuda de la Fundación Descubre, pero, por ejemplo, con el tema de eh, visibilización del papel de la mujer en la ciencia, también he participado en, la, en, muchas, en muchas cosas del 11 de febrero, en monólogos científicos de, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, no solo en los del FEILA, en las Noches Europeas de los Investigadores. Tenemos, tengo un podcast con Andrés Rascón, arroba metilado, en Twitter, mmm, hablando de temas así que bordean la ciencia y de la ciencia. Y bueno, en Desgranando 6 este año ya me invitaron para participar en el curso y para dar una charla. Y hasta llegué a la COP25, a, a la me refiero a la cumbre del clima, para hablar de una mesa redonda de mujeres y clima, porque yo me dedico al aprovechamiento de residuos como modelos de economía circular, alternativas a, al cambio climático. En serio, eso es mmm, increíble, increíble que yo llegara a poder ir allí por un monólogo que yo había hecho en Feinla. Y dice Marta, por supuesto, yo de hecho voy a ir a, a TDX Realejo, eh, sea como ponente, uh -huh. sea como asistente. Y, y es verdad que era una cosa que yo no tenía pensada, pero, oye, yo soy en todo, y es que me encanta. Y ya os digo, pero también tengo que dar las gracias a la gente que ha contado conmigo, porque mmm, si no, evidentemente no hubiese llegado a ningún lado. Y bueno, por ahí ha puesto Paco parte del monólogo de Feila Jejeje, si, foto, queréis, la... si lo queréis buscar una alternativa deliciosa o la basura del futuro pero, pero... podéis verlo por Youtube pero si quieres poner un trucillo que ya estáis aparte... viendo la, gra la gracia del salero que tiene esta mujer pero para que lo veáis ¿qué crees? a ver si muy buenas, yo soy Mariluz una bióloga infiltrada en un mundo de químicos así que como podréis imaginaros no voy a hablar ni de agujeros negros ni del papel de Paulina Rubio en la voz yo de lo que vengo a hablar es de alimentación funcional, y no. No es lo de comer sin engordar. Esto va de cómo los alimentos que normalmente consumimos tienen un efecto beneficioso en nuestro organismo, más allá de nutrirnos, oye, que ya bastante, tampoco le quitemos mérito a eso. Yo empecé a trabajar con el té verde, una planta que los chinos habían traído por todo el mundo, cuando no existía ni al ¿Y que es más conocido? Que, dadle a tu cuerpo, alegría, Macarena. Eso tenía que servir para algo seguro. Ya os puedes quitar, que me da mucha vergüenza. ¿Cómo te da vergüenza si es que lo haces genial? Bueno, bueno luego pues, lo buscáis. Luego lo buscáis si queréis, es que yo me, me da mucha vergüenza verlo. Pero luego lo buscáis, tengo dos: el de la semifinal que es este y el de la final, el de las naranjas. Y si no, íbamos y, y podéis ver a todos mis compañeros y a todos los de esos, ¿vale? Eh, y os bueno, vais a no, entretener muchísimo. Y esto realmente tiene un trabajo que tú tienes que escribir tu monólogo, te lo tienes que aprender, tienes que hacerlo. Y mmm, ya os digo que yo ni tenía herramientas de interpretación ni de nada, ¿vale? Entonces, eh, que podéis empezar por este tipo de cosas porque os va a traer un, una jarta de recursos que siempre va a servir para lo que os haga falta. Seáis doctores, profesores, eh, doctores en empresa, en divulgación, yo qué sé. Ahora, si algún día lo hacéis famoso, por favor, acordaros de mí. Y me llamáis para lo que hagáis <ríe> o lo que sea, ¿vale? Y ya está. Bueno, eh, vamos a ir cortando, ¿no? Porque ya que sí, casi sí, no para... sí. Teníamos una hora y ya vamos por hora y media. Qué bien. Bueno, aquí van los rec... unos cuantos recursos que a dejar. Por si queréis mirar pues, de los cursos de posgrado, de, de. aquí, O sea, de los cursos de divulgación que hay de la UGR, de, mm. de más cursillos. Y bueno, decenio de, de nauca, de todo este tipo. Hablando de, Hablando de ciencia. En uh -huh. fin, hay muchísimos cursillos y ya está. Pues ya sí que muchas gracias por haber aguantado el, chorra, el tochaco que acabamos de hacer. Sí. Que nos hubiese gustado que Paco cantara esas cosas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Sí, ya se va no, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Paco empezó, Paco no lo ha, no soy... ha contado, pero Paco empezó cantando por Twitter con el Silicio por el Día de Internacional de la Tabla Periódica. Y, y realmente, pues no sé. Yo, yo haría, A mí me encantaría hacer un homenaje al Silicio, pero bueno. Pero bueno, Paco, no algo que algo, que hay tiempo, hombre, que hasta que son bueno. las. Quedan la, tres minutos la. para el Silicio me, por aquí. El silicio ha por allá. Hasta, la, hasta la unidad no cerramos micro. Que me llama al albañil, adiós, que me tengo que <ríe> no. Bueno, si tenéis alguna preguntilla, algunas cosillas sí, que... Eso, de... Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que hay tiempo, si se quieren quedar sí. y vosotros tenéis tiempo, pues... Sí, sí, sí. sí atenderlo. Bueno, gracias a todos por vuestros... Gracias. Sí. A ver qué me por aquí... Bueno, el que quiera preguntar también es que, que active el Eso el, el es, micrófono. que active la cámara y, y quieres que no, eso también... Bueno, mejor y el si micrófono. Y si queréis compartirnos algo, no sé, o cantarnos una canción de vuestra investigación, no sé. <risa> Mira, el Oscar, qué gracioso. Eh, lo, pues no sé, las diapositivas todavía no las tiene ni Daniel, pero se las podemos pasar luego. Sí, sí, las pasamos y por el grupo de Telegram. También. Bueno, Sí, ya... la, la, nos las pasáis y las y la, y la colgamos. Voy a dejar de compartir ya. Ahí está, Oye, ahora que la, se te ve en primer plano. La gente, la del Facebook tiene alguna gratificación económica. Eh, eh, no, no. No. ¿Te, no. Te pagan el viaje, te pagan el viaje a ¿dónde? A, bueno, a donde sea la final. Se Pero bueno, a ver, me refiero que la, la, la formación que nos dan, que nos dan dos fines no. de semana, el primero si llegas a la semifinal, el segundo si llegas a la final, es todo a gastos pagados y me refiero que ya nada más que por eso ya merece la pena. Y eso sí, teo, en el tema, o sea, ya aparte de la divulgación de científica, ¿habéis visto que los medios, con los medios digo los medios más generalistas, tipo los periódicos o televisiones, o hayan prestado más atención o habéis recibido alguna? Yo creo que depende del momento. Por ejemplo, yo cuando el momento de fail-up, yo hice un montón de, de entrevistas a lo que también tuve que enfrentarme por primera vez. Entrevistas en la. Porque a mí ahora con lo me han hecho un par de ellas. Y he hecho alguna no, no la he hecho porque me daba una vergüenza terrible. Uh, pues es verdad que para eso Susana Escudero, bueno, y Carlos Centeno también, pero eh, ir a charlas de Susana Escudero, que Susana Escudero da muchas charlas, por ejemplo, en el en el López Neira también y ido yo, en la fundación del Parque Tecnológico también hacen como, como jornadas de, de uh, comunicación. Y, y es muy necesario que los científicos estén de la mano de los de los eh, de los profesionales de la comunicación, pero. Porque, porque es que nosotros sabemos hacer la ciencia, sí, pero comunicarla, pues no siempre, y mucho menos en medio sí. de comunicación. Y no es lo mismo hacerlo en radio que hacerlo en una tele, no, para que hacerlo en un periódico. Y puedes confundir formatos, puedes confundir formatos sí. fácilmente porque... No, no o sé, sea, pero a mí lo que me da un poco de pereza en entrevistas es que no sabes muy bien, no tienes control de lo que te van a preguntar, cómo te lo van a preguntar, si te lo van a hacer en un tono serio, en un tono humorístico, en un tono sarcástico, que hay muchos programas que lo hacen así. Y eso sí, bien, porque tenemos, tenemos como un, un miedo también. Entonces, el, me refiero, el periodista que está ahí es nuestro amigo, es nuestro apoyo. Entonces, todas las dudas y todas las inquietudes se las tenemos que preguntar porque al final ellos no van a dar las herramientas para que para que nos venga mucho mejor y para que podamos hacerlo mucho mejor Entonces, eh, ellos sí. siempre van a ser nuestro apoyo nunca nos la van a jugar por detrás pero la verdad que hemos dicho bueno depende ¿eh? depende un poco eso te lo iba a que, pero, a los temas por regla tratamos, general por regla general los temas que tratamos nosotros no, no, no son tan polémicos como otros temas de carácter político otras cuestiones efectivamente no, no creo que haya mayor problema a mí lo que me da cosa es quedarme atrascado en directo o, o que no, Pero o por eso ejemplo, nos pasa yo, a todos. Ya habéis comprobado que tampoco vocaliza especialmente, especialmente bien. ¿vale? De Pero la de la nunca... vocalización no es, porque a mí me lo llevan diciendo toda la santa vida porque soy de Cádiz y yo creo que se me entiende perfectamente. Hay también bueno, ya técnica, no te hay técnicas <risas> para mejorar la vocalización como la del corcho entre los dientes y que tú te pongas a recitar lo que te dé la gana y eso ayuda muchísimo a que tú hagas ya el no el contará, ya de... No lo, ya no los trucos que... Que tiene de todas maneras por ejemplo eh, a mí me gusta la, que más, la modalidad que más me gusta digo por, por cerrar un poco eh, el tema la en la parte la de prensa es la que más me gusta porque te manda el tipo sus preguntilla por email o tiene una conversación telefónica tapa la yo no sé abrirle además después algún tipo de dos documento abierto donde le voy complementando toda la información y la, y la verdad es que esa es la más, para mí es la más gratificante vale pero sí. bueno de todas formas ya aunque no den de la parte de mi periodista que, que me da mucho coraje por ejemplo Hace poco en el radio me llamaron para el programa este del señor de, de, de, de Luis Herrero para, para hacer una entrevista. Se ve que iba a entrar, pero después no hubo tiempo, por, ¿cómo lo llaman? A la planificación esta que tienen. Sí. A las caletas. A, a, a, a las la, caletas. La, la, la y están haciendo las caletas y dicen, mira, vamos a he echar las caletas y te quedas queda fuera. Y digo, bueno, dice pero me dice la tipa, dice, mándanos antes de esta hora un audio bien grabado para que preparemos un corte. Y digo, que, que de muerte viven estos. Aquí. No, hombre, pero me Aquí. refiero que yo, por ejemplo, ha sido muchas veces por mi caso. Yo con el tema de Facebook a lo mejor me pillaba viajando lo que sea y tenía que ser en el momento y me han dicho, mándame un audio. Y les sí, he mandado sí, un audio, sí, no, no, pero bueno. Que... Esa, sí, esa sí. es la primera vez que he pasado ¿no? yo se lo envié. Grabé, claro. grabé el audio, pero lo tuve que grabar 27 veces. Porque <risa> no sé si pasa a mí que a mí siempre, se lo comentaba el otro día a Juan José, que, que eh, el directo me cuesta menos, pero cuando tengo que hacerlo... En diferido, grabando, siempre me atraco me equivoco, no sé qué, tengo que grabar las cosas 28 veces. Me ha pasado es que con eso... el video de YouTube y me ha pasado con este tipo de, con este experiencia, por ejemplo, que era grabarme y me dice la tipo, mándame un minuto hablando tú y mándame un minutillo solo y ya después te cortamos 10 segundos, 30, pues nada, para hacer eso estuve por lo menos una hora. Es que por Pero eso, bueno. por eso este tipo de, digo que la formación es imprescindible para este tipo de, de acciones, porque mmm, tenemos que aprender a condensar, a saber qué mensaje tenemos que enviar, sí, cuánto tiempo, dependiendo de, de qué medio se utilice. Y ya os digo que yo, por ejemplo, desde de mi experiencia, Susana Escudero y, y Carlos Centeno lo hacen genial, por lo menos los y cursos que tienen que hablar, en la PR. Tienes que hablar mucho con, con el periodista, la periodista que te atienda, para saber un poco qué es lo que esperan de ti. Sí, pero hay veces porque, que no hay tiempo. Vamos a ver, decía, queremos que nos diga esto, esto cosas muy básicas de de comunicación científica. Y me decía tipo, lo más, lo más claro. básico que no tenemos porque es que no tenemos ni idea. Pero yo a me claro. hubiera puesto a hablar de mi cuestión de bibliométrica y mi leyes y mi No, y que, y que ¿sí? tú no hablas con el periodista, tú hablas con la sociedad, entonces sí. un público generalista tiene que sí. llegar a, a todo el mundo. Pero bueno, es verdad que aquí en la, en la UGR yo creo que, que nuestros compañeros de la, de la Oficina de Comunicación, al menos aquí en Granada, hacen, han, hacen un buen trabajo y han hecho muchos Por cursos muchas, y, y te atienden sí. siempre que... ...que lo no necesite en fin. ¿Más cosillas por ahí? Pues sí, yo ahora, por ejemplo, estoy colaborando con... ...con gente de Onda Cero, de un podcast de, relacionado con ciencia y eso... Eh, y, ...y bueno, porque y a tema... mí no me dicen que prepare nada, me dicen el tema... ...y ya vamos 10 minutos Marilu, a luego. ¿El tema podcast lo habéis tratado vosotros? Sí, yo, yo personalmente, porque tengo... ...bueno, tengo con un compañero de Química Analítica 1... Un poco arrasando ciencia y lo podéis escuchar en plataformas de Spotify, en Evox, en, e sí, sí, sí. en, mm. en Apple, en la opción de Apple. Y es algo que podéis hacer, ya te digo, yo colaboro con, la, con los de onda cero y es algo mucho más. Las hago gratis, claro, las hago gratis. Sí, eso todo Pero todo. Es que <risa> <está>. <risa> Pero me refiero que una cosa es lo que tú hagas, que lo puedes subir donde quieras y ya, pues ya lo vas promocionando como, como buenamente pueda. Y otra cosa, las, las colaboraciones que que tenga. Yo digo, las colaboraciones al final es tiempo y es recurso y lo que sea. Si son puntuales, pues si la quieres hacer gratis como yo, pues vale, porque pues ya te digo, también yo tengo un síndrome de impostor súper grande y me da muchas cosas. Pero, por ejemplo, a mí me pagan por ir al Museo de Ciencias Naturales a hacer un monólogos científicos, me paga, me han pagado por actuar en, en la noche de los investigadores, entonces... Sí. Me refiero, si le contratan como docente para el curso de desgranando sí. de ciencia, por ejemplo, también te pagan, que sí, que es algo profesional, me refiero. Y en el tema de medios de comunicación también depende, si es una entrevista mm. por una paper que hayas sacado tú o cualquier cosa de esta, o ya si es una colaboración recurrente como tienen en Radio Nacional Santi Cremade, o tiene otra gente. Claro, la claro. boticarias… No en el confinamiento… Me hicieron una entrevista, una para el país, me han hecho esta de, esta de Luis Guerrero y ninguna me han pagado nada. Y en la del país tuve que trabajar bastante, porque la sí, el, previsita te visitas, nuevos datos, eh, nuevas verificaciones, en fin. Este vas bueno, pero, pero, a es un bien crees, para la sociedad, yo también lo este veo este así. País. Pero bueno, tampoco, lo, ahí no veo que te tengan que pagar, pero bueno. Claro. Sí, sí depende, depende de… De todo. Y realmente la comunicación a la sociedad también es un poco altruista. Entonces, una cosa es la profesionalización, que está bien y que tú tienes que cobrar por lo que haces. Porque supone un esfuerzo, porque prepararte una charla supone un esfuerzo y es tu trabajo. Entonces, sí que está bien que se pague, pero bueno, que hacer colaboraciones puntuales, te tiene pues tienes otros beneficios, eh, que te conozcan y que... Pues, Yo creo que tiene bastantes también y además tiene también bastante de higiene mental porque te permite desconectar un poco. Claro. Y decir si lo que está realmente está investigando en una isla que solo le interesa a ti y a los cuatro fliques de tu grupo. Sí. Pero muchas veces sí. pasa en muchos ámbitos que, que nos quedamos aislados y investigamos otras cosas y a lo mejor nuestras cosas solo le interesan a nuestra a nuestra comunidad a nosotros. Muchas veces no. Claro y que, que no es lo mismo que. que, que, que Tienes sea... que buscar un link con, con otros. Claro sectores, y que no es lo mismo que tú seas profesional que vives de eso y comes de eso que al claro. final tienes que pagar una cuota de autónomo o lo que sea, a que si eres investigador y es como en tus restos libres o es algo paralelo, como que lo dejas como más de lado. Que Yo me... también quería apuntar también el tema este que ha comentado Francisco, verdad que comentó sobre todo, creo que fue, no sé si fuiste tú, cuando te de la Marie Curie, ¿vale? y esto ya es mm. una cosa que este perfil o, o esta parte de la actividad científica no es una cosa ya anecdótica, o de no, no. carácter a, a anecdótica. Yo estoy presentando ahora algunos, algunos proyectos y a la parte de, de difusión del proyecto y de transferencia a la sociedad, que sabéis que hay aportado específico en todos los proyectos, le mm. pido especial cuidado a intentar presentar una buena página web. Incluso, por ejemplo, yo los proyectos, eh, ¿te, tenemos por ahí algún curso que, que montaremos sobre el plan de divulgación de los proyectos, ponemos todo el tema de eh, grabar algún tipo de podcast, de vídeo y este tipo de cuestiones, porque bueno... Eh, interesa bastante. También entiendo que muchas veces eh, hay proyectos o áreas científicas, como lo que le digo, que tienen más interés social o interesan a más sectores porque son transversales, ¿vale? Pero imagino que a veces era muy difícil esa divulgación, por ejemplo, de la, de la área de química, de un proyecto concreto, no de química en general, pero sí de proyectos concretos o De traducir, bueno, la... yo precisamente soy de química y, no, no, por, eso, y... por eso lo digo. Por eso. Por eso, precisamente el coment... es que digo que, que, que incluso el resto que tú tienes, es muchísimo mayor sí. que, que hay en otras áreas. Porque en historia, bueno, al final, en historia se está haciendo que te digo yo, una un de cualquier aspecto. Carlos V para pues, siempre hay gente que aficiona mm -hmm. a la historia que le interesa la historia local, no, hay granada no y digo, oye, Carlos V, todo esto pues. ya, ya mucho más la atención mucho más conocimiento. Pero a mí me dice cualquier cosa de química y me voy sí. corriendo. Hombre, hay sí, áreas sí. Más, más agradecidas que otras y siempre las hago sí. y se nota mucho el rollo de biología, medicina, física incluso, física sobre todo, la de que tiene que ver con el universo y tal, que están ya muy, muy consolidados en la sociedad y se sabe mucho. Yo cuando cuento sí. una cosa de redes neuronales la gente dice, ¿tú qué dices? Okay. No, pero tiene, no, pero en tu área también tiene mucho... Tiene sí, bastante, yo creo que sí, que tu área ahora atrae. está... Pero se, se habla mucho de inteligencia artificial y está es lo único que se habla. Pero bueno, pero no se habla largo. Toda la parte... Claro, nosotros cuando hacemos un análisis, la área, por ejemplo, aquí en quién ganada que más difusión tiene, por ejemplo, evidentemente, ¿cuál puede ser? Toda la parte de nutrición y de actividad física. Bueno, sí. la verdad, además que nos afecta eh, evidente. Eh, cualquier persona que saque un articulillo de dieta mediterránea, ¡pah! se le dispara, digo, desde el punto de vista nuestro, las métricas, esta de, de nuestras no, sí, métricas. Ah, no, y aunque no se tenga un rigor 100%, es verdad que temas relacionados con la nutrición mmm, llaman de. muchísimo y eso también es peligroso. De, de. Porque, bueno, porque también hay que saber cómo consumir información, porque no todo el mundo. Eh, lanza la divulgación, la, la información desde de un rigor científico y hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso yo siempre digo que hay que formarse y hay que seguir perfiles porque no creas que lo vas a inventar tú, que ya lo inventa otro. Yo Entonces, recomendaría a la, a, la, a la gente que nos va quedando, que fíjate, todavía nos quedan aquí 96 sí. personas. Madre mía, ¿cómo, ¿cómo estáis aguantando? Sí, sí aguantas aquí. <risa> que, Muchas gracias. Yo, yo animaría también a que la gente encontrara su, su, su propio medio. Pues yo cuando voy a los cursos, de sobre todo más relacionados con identidad digital, eh, no me gusta lanzar mensajes de que todos estamos en todos sitios, sino que, por ejemplo, viste, pues tuvimos, tenemos un caso paradigmático que era el de Juan José Boté, que, que ha encontrado su cita en YouTube y el tío un crash. Y se lo sí. Montó. sí. Bueno, ahí lo mejor que, gente, hay hay que todo es... tiene su canal de divulgación a su página web. Claro. Y monta allí, o gente que dibuja muy bien y... ...y hace esos dibujos porque va al botánico va al campo... ...y esa es la divulgación que hace. De lo... En fin, que... Y eso eh, es bueno, es que la diversidad en todos los aspectos es súper buena... ...entonces, mmm, a ver, explota lo tuyo y no te sientas mal... ...porque, eh, porque no que, se queda bien todo. Sí, después tampoco hay que perder un miedo de... de... ...lo bueno que ha tenido el COVID... Eh, desde el punto de vista de, de la comunicación, aquella cualquier persona se puede poner en la cámara y ya no hay que tener miedo, porque ya hemos salido, ya claro. hemos enseñado ya los salones, <risa> la ropa que <risa> llevamos en casa, las pantuflas… Hombre, que le, que, le sellado, digan, que le digan padre, a Óscar todo lo que ha tenido que mediar con el COVID y la plataforma de, de información del PTS y todo eso, que para eso también hay que Valeria está preparado, me refiero, y no porque esté ahí, sino porque sí. realmente yo es algo que he seguido y creo que, que eso no es solo porque él un día se levante y diga, mmm, se manejar todo esto, que eso lleva mucho trabajo detrás. Sí, no, pero bueno, yo por ejemplo, yo siempre he querido hacer algunas, antes tenía, incluso ya he empezado antes del COVID a hacer alguna incursión en YouTube con, con, con videotutoriales, con un par de videos de la crisis uh -huh. y me costaba muchísimo y esto por ejemplo me ha ayudado un poco a perder ese miedo. Bueno, claro. la, este miedo que hemos perdido nosotros y por ejemplo lo habéis visto también a los medios de comunicación generalistas que se ha perdido ese miedo a, a la perfección, al encuadre perfecto, a la, sino más sí. bien a un poco, a, al fomento de la naturalidad, que yo, eso juega a favor nuestra porque la gente está más... Ya no lo ve tan, tan extraño, ¿sabes? Es cierto, de hecho, es somos 100 personas esperando que cante Paco, entonces eso también tiene que llamar pues... la atención. Venga, Paco, que me tengo en que ir yo, haya... yo solo digo lo, de, lo del público, lo que dice el público. Entonces, Paco, uf, yo qué sé. Es que si yo supiera cantar te ayudaba, pero es que yo no sé. Entonces no me se venga, puede Paco hacer de me todo. Me tú, tú, sí. venga, ya me estáis haciendo presión. Al final esto es como cuando fuma, cuando empiezas a fumar. Paco, canta o sea, la... Voy a ir a por y el piano vamos. y todo. Venga, vais por el piano, por favor, no perderos y bueno, de todas maneras, esto se está acabando, luego está lo veréis. Vais a ver un, un artista y no tiene chanda ni pijama, vamos, no tiene el pijama en la parte de abajo. Que veáis que, que Paco se prepara para pa los cursos. Una pregunta. Sí, alguien ha dicho algo por ahí. Eli, Elizabeth. se prepara. <risas> Disculpa, antes por la, no me había dado cuenta lo de mi, No, no te preocupes. Eh, las cosas que dices de y Avante y me salen ¿no? equivocadas Sanitario, no sé, supongo que he puesto mal la pero, pero realmente el contenido, ya te digo que yo no soy sanitaria y, y conozco mucho mucha gente que lo está haciendo, que lo puedes hacer sin problema. Ah, vale, pues entonces voy a buscarlo, porque como al ver Sanitario directamente he dicho, me he equivocado, vale. No, no, es un curso bastante generalista de divulgación de, de comunicación de la ciencia hacia la sociedad. Vale, gracias. Genial la charla, ¿eh? Lo que hacéis. Gracias. <risa> Venga, Paco, dale. Vea, voy a hacer la, del, hago la del silicio y me voy, ¿vale? Porque. Venga. No Joder, ¿cómo era? Mi <risa> elemento favorito es el silicio. Lo no puedes en microchips aprovechar. Como amante de los cables y de la electricidad, eso es algo que no puedo comprobar. Es sin por aquí silicio, por allá, el silicio está en tu móvil, en tu tablet y en tu hogar. En se llaman silicón y eso a veces nos confunde. En las prótesis no lo vais a encontrar. Y se dopa con colegas como Armstrong en el bar. No se asusten mis amigos, en electrónica es vital doparse Solo acoger en tu estructura cristalina átomos de otro elemento y así cambiar tus propiedades. y eso si las llaman, son las partes más vitales para dotar de carga y poder fabricar transistores y diodos y mil dispositivos más. Es silicio por aquí, el silicio... ¡Cantame de casa! El silicio está en tu móvil, en tu tablet y en tu hogar y es por eso que yo quiero hoy cantar. ¡El silencio es mi elemento más vital! ¡Silencio! ¡Bravo! Ya, ya está, ya está. No <risa> me digáis que no se os puedo Yo creo que ha sido, ha sido un broche de, de oro para, para el curso. Ya Creo que se va a llevar el premio al, cierre de, al mejor cierre de curso de la temporada número uno de Yo sigo publicando. <risa> <risa> muchísimas oh, gracias. Muchísimas mía. gracias, Paco. Y, y Muchísimas gracias, Mariluz, también. Oye, pues chicos, bueno, yo lanzo las mensajes institucionales. Ya sabéis que el viernes no tengo curso porque tengo que pasar la revisión del coche. <risa> Así que la vida normal la de antes se nos va colando ya también por pues, y, y esa buena señal. Pero bueno, la semana que viene sí, sí planificaremos un par de cursos. Ya creo que vamos a planificar uno de, de Orky y sacaremos algunos de, de indicadores. Pero bueno, ya lo vamos viendo. Oye, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte. Ustedes. Gracias a todos, vale. pasando, de verdad, por venir. Gracias. Gracias.